Vamos a iniciar esta segunda mesa de la jornada de transición energética en las ciudades. En esta mesa ponemos el foco en el ciudadano, el referente de cualquier política y, por supuesto, de las políticas energéticas. La mesa lleva por título los ciudadanos como motor del cambio energético. Yo soy el director de la asociación Ampier, de los pequeños y medianos fotovoltaicos, y tenemos una mesa formada por el director de IDAE, Joan Groisar. Bienvenido. Miguel Ángel Martínez Aroca, que es el presidente de Ampier. Bienvenido, Miguel Ángel. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. José Luis Gallego, divulgador ambiental. Oriol Sarmiento, que es el decano del ilustre Colegio de Ingenieros de Galicia. Y hemos tenido la fortuna de poder incorporar a Ángel Bernard Taoces, que es director general de energía de la Junta. Fundamentalmente es una mesa que aúna talento experiencia y, y conocimiento. Por lo tanto, sin más, vamos a iniciar en este caso con José Luis Gallego, porque tiene que salir de aquí directamente hacia Onda Cero, porque entra en el programa Julia en la Onda, en donde nos ilustra todos los viernes sobre cómo están las distintas facetas de, de cómo el cambio climático está siendo una provocación generalizada. Quizá para la sociedad ahora, pero tú ya nos venías hablando de las amenazas del cambio climático. Hace, yo diría que décadas. En tu percepción, desde que tú empezaste a alertar de las consecuencias del cambio climático, ¿has notado en la sociedad que tu labor y la labor de algunos más ha supuesto un cambio en ese imaginario colectivo? Hombre, lo que estamos notando. Buenos días, buenos días a todos. Lo que estamos notando los es que nos dedicamos a intentar hablar, a hacernos un hueco ahí entre el fútbol y la política, eh, que queda poco hueco. Eh, en los medios de comunicación para hablar de cosas tan poco importantes como la calidad del aire, el acceso al agua, cosas irrelevantes, ¿verdad? Eh, es que ahora, no, ahora de repente nos han pegado un empujón, ¿verdad? Estamos en portada del país, estamos abriendo los eh, telediarios, hoy estamos eh, abriendo todos los informativos. Eh, lo que pasa es que se está dando un fenómeno muy curioso con esto del cambio climático, no sé si vamos a estar todos de acuerdo. Y es que estamos pasando de la ignorancia y del escepticismo al espanto. ¿Verdad? Y es posible que en eso parte de la culpa la lo tengamos los medios de comunicación. ¿Eh? Yo he echado hoy una ojeada a los titulares de hoy que, como digo, están abriendo, estamos abriendo digitales. ¿verdad? Eh, 15 meses para salvar la Tierra. El planeta en peligro. Objetivo, salvar la Tierra, eso está hoy, podéis entrar ahora en los digitales y lo vais a ver, no, hemos, no, nos, no nos hemos enterado de nada. Esto es un error y además es un horror, porque tenemos a las criaturas eh, temblando al otro lado de las radios y al otro lado de las teles y al otro lado de las pantallas de los ordenadores. Y esa no es la cosa, esa no es la cosa. Para empezar, y esto es de primero de cambio climático, es que lo que está en peligro no es el planeta, eso no sé si todos los de esta sala lo tenéis claro. Este planeta lleva 4.500 millones de años dando la vuelta alrededor del Sol y va a seguir otro tanto. Otra cosa es esta especie que llevamos aquí. Si el planeta fuese una enciclopedia de 10 tomos, nosotros llevamos tres líneas del último tomo. Otra cosa es cómo, cómo vamos a salir de esta. ¿verdad? Pero conciencia sobre las oportunidades de mitigar y de reducir y de eludir los peores escenarios de cambio climático, poca, poca. Mm. Y eso sí que no nos corresponde a los medios de comunicación. Los medios de comunicación básicamente lo que hacemos es entretener e informar, mm. no educar. Eso se hace en las universidades, eso se hace en los centros de enseñanza y se hace también y se promueve desde las administraciones. Los medios de comunicación no somos en absoluto responsables de, este, de esta situación en la que se encuentra la sociedad de espanto, Frente al, frente al cambio climático. Claro, hablamos de, de espanto, una parte de la sociedad ahora se espanta, pero hace poco esto se vivía como, como suelen ser estos temas, ¿no? El blanco y el negro, el sí y el no, los negacionistas, los que avisaban de esto, ¿todavía se vive esto como, como si fuéramos dos bandos, los que alertamos del cambio climático y los que siguen... Anclados cada vez menos o han seguido hasta ahora en negando que, por ejemplo, las riadas en la región sudeste de la península fueran cosa del cambio climático o es algo que ha pasado siempre? ¿Existe ese enfrentamiento? Vamos a ver. Todavía? Eh, eh, eh, para empezar, lo primero que hay que decir es que ya no tenemos tiempo para estas tonterías. ¿Eh? La situación es perfectamente seria. Uh -huh. El problema es que no nos queda tiempo para concienciar. Quien no esté concienciado, que se lo haga encima. Pero hay que salir ya. A actuar. El cambio climático necesita acción, ya no necesita más conciencia. El tiempo de la conciencia pasó. Eh, los fenómenos que estamos viviendo, estos fenómenos extremos que vienen anunciando y alertando los científicos desde el primer informe del IPCC que tiene solamente 40 años y que ya dice que la región del Mediterráneo está en la zona cero de los efectos del calentamiento global y que se va a visualizar esos efectos en qué los periodos de sequía serán cada vez más severos y recurrentes y los eh, episodios meteorológicos extremos serán cada vez más extremos. ¿Lo que ha pasado en Murcia es cambio climático? No. Lo que, ha, lo que ha pasado en Murcia es clima mediterráneo. Eso ha ocurrido otras veces. Lo que pasa es que, como bien dicen los murcianos, ni, ni la gente más mayor del lugar recuerda caer 500 litros como cayeron en Cartagena, en apenas dos horas, ¿verdad, Miguel Ángel? Eso, eso, esa ex, esos extremos de los fenómenos meteorológicos, eso está diagnosticado y eso sí que es cambio climático. Y luego sobre lo de si hay bandos, si esto es un partido de fútbol, de que hay unos que creen, mira, fíjate que esto el cambio climático no es una cuestión de fe, es que aquí no, el cambio climático no es cuestión de creer, no es, es que esto es ciencia. Mañana va a salir el sol. Y el cambio climático está sucediendo. Y esos chicos que están ya seguramente por alrededor de la Plaza Lobradoiro ya reunidos, espero que estén a cientos de miles en todas las ciudades de España, qué vergüenza que sean nuestros chicos que nos estén agitando las conciencias. Esos chicos están cogiendo la ciencia. Lo que dice eh, Greta Thunberg, lo que dice esta chiquita sueca, es que escuchemos a los científicos y ella no pide la voz. Ella, pobrecita, lo único que dice es que cojamos el foco y lo pongamos en la ciencia. Y nos dejemos de creencias y de actos de fe y de si yo creo, si yo opino. Vamos a dejarnos, porque eh, esto va en serio, Rafa. Esto uh -huh. es una cuestión eh, que es, eh, como dicen los científicos, innegable e irreversible. Uh -huh. Esa es la segunda parte de la película, ¿verdad? Que es irreversible. Es una pena. Hubo un colectivo de los productores fotovoltaicos que tomaron conciencia... ...hace ya más de 10 años y pasaron del discurso a la acción... ...sin embargo, una historia que tenía que ser de éxito... ...de forma inducida, se está convirtiendo en una historia un poco triste... ...pero claro, eso, eso lo vivimos en primera persona... ...el sector fotovoltaico, con mucha cercanía el sector renovable... ...pero en los medios de comunicación, donde la actualidad... ...donde muchas veces temas que son triviales... ...ocupan gran tiempo de los espacios... ...tú si sí has conocido de primera mano... El problema del sector fotovoltaico, te aproximaste a él, lo quisiste conocer hace ya muchos años, pero ¿cómo se percibe en esas grandes emisoras, en esos grandes diarios en los que tú participas? Vamos a ver, creo que lo que y a nadie le cabe duda es que la comunicación eh, hoy en día es fundamental en todos los sectores. El sector fotovoltaico y el sector de los pequeños productores fotovoltaicos eh, lleva años eh, levantando las manos, gritando, zapateando, pegando puñetazos encima de la mesa y sin embargo ese mensaje eh, no ha calado como debería haber calado en los medios de comunicación luego debemos de hacer un ejercicio desde el sector fotovoltaico de qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal para que eso no haya trascendido y yo voy a decir una clave los que sí saben perfectamente que la comunicación es la herramienta clave son los otros lo que en lenguaje de energía renovable llamamos los malos. Esos lo tienen muy claro. Por eso, peseta que reunieron, peseta que derivaron a gabinete de prensa. Mirar cómo son los gabinetes de comunicación de las grandes eléctricas. Inmensos. Mirar cómo tienen a los medios de comunicación. Comiendo en la mano. Ellos lo entendieron desde el minuto cero. ¿Y qué pasa? Que no se han dejado hueco. Que no hay hueco. Y los medios de comunicación son... Lo que son, no los vamos a cambiar. Lo que hay que hacer es utilizarlos con inteligencia. Pero no pretender hacer una revolución haciendo, con todos mis respetos, algunas charlotadas, que desde el mundo del, del, del, del, de las víctimas de esa situación, que desde luego lo sois, pero con charlotadas no se va a ningún sitio. Hay que hacer una información veraz y una información honesta de cuál es la situación de esos pioneros, como bien dices, que, decidi, que decidieron leerse el boy. Y decir, bueno, pues si esto es así y además voy a echar una mano a, a mitigar este grave problema que tenemos, pues ahí van mis perras. Cuatro perras que tengo ahí, diez perras que pido prestadas. Esa fue la situación de los pioneros fotovoltaicos. Eh, pero eh, en esa. Y esto es un aviso que no solamente va hacia los fotovoltaicos, esto es un aviso que va hacia todo el mundo que está en el sector de las renovables: APA, IDAE, Fundación. Que sepáis que la transición energética sin la población, sin los ciudadanos, no se va a producir. Es tan sencilla como eso, como otras transiciones que han tenido lugar en este país. Todas las transiciones necesitan a la sociedad, si no, no lo son. Y para llegar a la sociedad tenéis que ir a los medios de comunicación, caramba. Pero es que eso también es de primero, de... de, de de, de, de ciudadanía, ¿verdad? Yo no puedo e echaros una mano si vosotros no tenéis musculatura en la sociedad como medio de comunicación. ¿Cuál es vuestra mus musculatura hoy en día en la sociedad? ¿Comparada con el otro? Pues sois una pulga comparada a un dinosaurio. Esa sería una equivalencia más o menos equivalente, ¿verdad? Por lo tanto, fortalecer la comunicación. Tarea que se debe de marcar en rojo todo el sector que promueve la transición energética insisto, desde la, desde la administración desde el IDAE hasta los pequeños grupos que estáis actuando desde hace años y os sentís ninguneados comunicación, complicidad con la sociedad, hay que buscar la complicidad ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que haya sucedido lo que, lo que, lo que sucedió con el sector fotovoltaico? con, con el, ¿cómo, ¿Cómo es posible? Porque es que esto lo explicas en los medios de comunicación y la gente que está conduciendo y que está en el gimnasio y que está en la cola del Mercadona comprando y va con los cascos, dicen, esto es increíble. O sea, esto que me acaba de contar este hombre es imposible. Porque si eso es así, yo me voy de este país. Si eso es así. <risa> si eso es así, yo me voy de este país. Por lo tanto, tenéis ahí deberes, que los estáis haciendo, que lo estáis. pero que hay que fortalecer, que son los deberes en la comunicación. E insistiré, la herramienta clave para alcanzar la complicidad de la, de la sociedad y toda la transición energética pasa por la, por la, compli, por la complicidad con la sociedad es la comunicación. Hay que explicar qué es esto de la transición energética Cogemos ahora a la señora María, que está escuchándonos desde... desde eh, y, oiga, ¿qué es la transición energética? Eh, es que, es que ¿qué, ¿qué lenguaje estamos explicando los divulgadores ambientales? Huella de carbono, economía circular, transición energética. Pero, ¿qué demonios estamos haciendo? ¿Por qué no hablamos de manera que nos entienda todo el mundo? Hay que socializar los mensajes, hay que hacer un esfuerzo. Para ser más didácticos, para que la gente nos entienda. Porque lo que está pasando hoy ahí fuera, que tenemos a los chicos eh, eh, efervescentes, sucede porque no hemos conectado, los que estamos intentando promover todo esto, y yo me pongo, no hemos conectado con el gran público. Yo tengo la suerte de estar esta tarde, nada, dentro de una hora y media, en un pro, vamos a hablar delante de un millón y medio de oyentes. Y me va a preguntar Julio Otero, bueno, ¿de dónde vienes, dónde estás?, ¿Qué le cuento de lo que se ha dicho hoy en esta sala? De lo que se va a decir. Para que ese millón y medio de oyentes se sientan vinculados. Porque se van a sentir vinculados con Sardá, con Raola, con Elisabeth y con el resto de los colaboradores. Pues tenemos que hacer un esfuerzo para hacernos entender. Esa es la cosa. Hacernos entender. Esto es una jornada sobre la ciudad. ¿verdad? Hay un problema de cambio climático evidente y en las ciudades se suma. Problemas de cambio climático, problemas de salud pública, la España se vacía, se concentra en grandes núcleos urbanos, de forma muchas veces incluso desordenada. En tu experiencia, ¿qué mensaje se puede trasladar a los ayuntamientos para que mejoren el entorno en los núcleos urbanos? Es ciudad? que vamos a ver, es que los ayuntamientos son la clave. Es que el mundo local es el protagonista de la transición energética. Sin lugar a dudas. Esta batalla se va a tener que librar calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, porque la gente no se ha vinculado con la energía de ninguna manera. La gente en este país nos hemos limitado a pagar el recibo de la luz, pero no nos hemos preguntado de dónde viene esa luz, qué impacto tiene en el medio, qué estoy causando, qué estoy promoviendo, consumiendo la luz de esa compañía. Vamos a ver… Eh, y además, la gente da por buena esa campaña de comunicación que han hecho estas grandes compañías. ¿Cómo puede ser que en los sondeos que se hacen eh, de opinión para ver eh, la sociedad, quién entiende que está a favor del medio ambiente y en contra, salga Greenpeace al lado de Iberdrola? ¿Cómo puede ser que la gente crea, ponga el mismo Dibil a Greenpeace? Y eso está ocurriendo. Yo he visto esos sondeos. O sea, ¿quién está haciendo cosas a favor del medio ambiente? Greenpeace, Iberdrola, tal. ¿Pero esto qué es? Por lo tanto, nos, os, nos tienen a todo ganada la mano. Hay que ir, insisto, ciudadano por ciudadano a decirle hay otro modelo energético que es igual de eficiente, igual de eficaz, que es mentira que sea económicamente más caro. Esa es la gran patraña que se haya lanzado eh, históricamente sobre este modelo. El, el, el, el coste de la fotovoltaica ha venido a demostrar que esto no solamente es que sea social sino que es económicamente rentable y hay que ir eh, desde el mundo local, desde los ayuntamientos tenéis, los primeros que tenéis que seducir es a los, eh, ya no a los alcaldes a los concejales, a los técnicos de medio ambiente, a la gente que está barrio por barrio eh, y puerta por puerta, lo mismo que hicimos con residuos en este país eh, hace 30 años no reciclaba nadie hoy quien no recicla es un tío señalado por la calle. Antes quien reciclaba era un friki. Hoy el que no lo es, es el que no recicla. El que echa todo el mismo contenedor. Por lo tanto, eso tiene que ocurrir con la energía. De la manera que hoy en día hay opciones para hacer un montón de cosas a favor eh, de la transición energética y lo único que hay que hacer es ponerlas en conocimiento de la población, dejarnos de debates internos y salir ahí fuera y contarlo. Y eso sin los ayuntamientos, sin los alcaldes... Es imposible. Los necesitamos porque son la herramienta fundamental. Hablaba esta mañana el alcalde de el alcalde de Santiago de las de las eh, o sea el alcalde de, de Pontevedra que tiene 1.400 eh, creo que era eh, no sé si eran hectáreas de placas de posibilidad de poner placas solares. Es decir, ¿qué hacen los edificios públicos sin placas sin placas solares a estas alturas de partido? Pero vamos a ver. Estamos pidiéndole a los ciudadanos que apuesten por la fotovoltaica y tenemos ahí todos los polideportivos, todos los edificios de las consejerías, todas las sedes de las. De la, eh, de, de los, eh, sin placas sin placas fotovoltaicas. Eso es lo que hay que azuzar. Y a ese es el primer sitio al que tiene que ir realidad ¿eh? con el dinero y ponerlo encima de la mesa. Es decir, tenga usted, aquí tiene esto, la primera, la primera opción. Porque eso con eso no solamente se genera energía se genera conciencia. Yo veo unas placas solares encima de mi centro de, de, de, de, de, de atención primaria y digo, ahí va, esto de las placas solares va en serio. No solamente tenemos que generar energía, tenemos que generar conciencia. Y eso se hace con ejemplos. Reduciendo costes, coste. Fíjate, hoy sale un artículo muy interesante en el país diciendo que a pesar de Trump, a pesar de Donald Trump, Estados Unidos ha reducido un 10% sus emisiones. La Unión Europea ha recibido ha reducido un 16% sus emisiones. Estamos a nivel de emisiones de los años 60. Es decir, estamos haciendo cosas. No trascienden, pero estamos haciendo cosas. Luego, las administraciones algo, algo han captado y algo están haciendo. Hoy, han, hoy se han expresado aquí voluntades, ¿verdad, J. Deberíamos de haber grabado todo lo que se ha dicho hoy aquí y, y pasárselo de aquí diez años. Y decir, oiga, ¿de esto que hay? Usted, vamos, eh, el alcalde de Pontevedra, que todos conocemos y queremos mucho, lo ha expresado públicamente, mi próxima, eh, eh, mi próxima asignatura es la renovables ¿verdad? Vamos a ver si eso es así. Y vosotros ahí tenéis eh, una labor fundamental, que es pedir que se os reconozca eh, el trabajo de pioneros. ¿eh? Mm. Vosotros estuvisteis con el machete cortando los juncos y ahora nosotros vamos detrás y vosotros tenéis las manos destrozadas y os habéis quedado a un lado. Y eso no es justo. Muchas gracias, José Muchas gracias y espero que tengáis un buen debate. Yo me voy a contarlo a la radio para echaros una mano. Cuéntanos. Venga. Miguel Ángel. Yo... Muchas veces me pongo a pensar. El cambio climático es una realidad. Ahora se trata de minimizar los escenarios más devastadores. La energía provocaba el 70% de las emisiones. Si ahora no tuviéramos tecnología renovable madura, estaríamos condenados a decrecer, a perder bienestar. ¿Qué siente una persona que, como tú, te lanzaste hace ya más de 10 años a madurar la tecnología que es la llave que nos va a evitar estos escenarios catastróficos Bueno, en primer lugar agradecer a todos los asistentes como coorganizador del acto junto con la Fundación Renovables esta invitación que nos hacen y por supuesto su inestimable asistencia A la pregunta que, que siento como productor fotovoltaico pues en la actualidad Siento mucha tristeza. Mucha tristeza porque represento un colectivo que hoy por hoy nos sentimos francamente estafados, nos sentimos francamente engañados y abandonados por el propio Estado que nos animó, el propio Estado que nos pidió hace una década que comenzáramos un nuevo modelo energético, que comenzáramos a cambiar eh, las reglas del juego en el sector fundamentalmente responsable de las altas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera del calentamiento global que ayudáramos a nuestro país y por ende al planeta en, ese, en esa enfermedad que hoy se está conociendo de una manera mucho más contundente que es el calentamiento global y como productor fotovoltaico que representa 65.000 familias que nos creímos ese llamamiento y ese discurso del Estado me siento engañado en el sentido de que la parte que nos llamó no cumplió y sigue sin cumplir los compromisos que adquirió en el contrato, que adquirió en esa publicidad que nos hizo a través de la IDAE, que incumplió lo que escribió en el boletín oficial. Estamos a la espera de una revisión otra vez más, a la baja, muy posiblemente a partir de enero del año 2020. Tenemos un impuesto a la generación. Se nos han cambiado nueve veces las reglas del juego con carácter retroactivo. La situación para muchas familias ha sido de refinanciación. Otros muchos se han visto abocados a vender sus instalaciones fotovoltaicas. Ha habido un masacre mediático de los productores fotovoltaicos posicionándonos y presentándonos a la sociedad como meros especuladores que buscábamos un beneficio económico y que lejos de esa inversión con una óptica ética, éramos unos cazaprimas, éramos unos bueno, lo ha explicado muy bien el compañero José Luis Gallego en el sentido de que el enemigo supo posicionarnos pues como una imagen absolutamente despectiva frente a la opinión pública frente a ello nace Ampier eh, hace ya más de 10 años para intentar lavar esa mala imagen que el enemigo había causado sobre nosotros e intentar estabilizar y que esas familias de clase media ahorradora no perdieran no solo la planta solar, sino también las garantías con las que había podido construir esa inversión solar. Hablo de la casa, hablo de la cama donde vivía, do, dormían sus propios hijos. Lo hemos evitado en un 80%, pero ha habido un 20% del colectivo que ha perdido no solo la instalación fotovoltaica, sino también las garantías que respaldaron la misma. Hoy seguimos en una situación de inseguridad jurídica, seguimos en una situación de incertidumbre. Vemos con mucha tristeza cómo nuestro gobierno eh, sigue sin cerrar una herida que constantemente sigue sangrando. Y que realmente si no la cierra con valentía y decisión no va a suponer que las renovables sean una historia de éxito en nuestro país. Es muy posible que veamos nuevas instalaciones de proyectos solares fotovoltaicos de gran escala, pero ninguno propiedad de familias, de pymes o de autónomos de nuestro país, porque hemos sido engañados y estafados, como venimos denunciando, insisto, más de 10 años. Gracias, Miguel Ángel. Joan, hasta hace poco nos daba la sensación de que Europa o la Europa fotovoltaica terminaba en los Pirineos porque era tremendo ver cómo en Europa nos encontrábamos los hogares con autoconsumo y cómo países con Alemania, con mucho menos sol que España, tenían 40.000 megavatios de potencia fotovoltaica, por poner una modalidad de generación renovable, y aquí en España teníamos 4.000. Afortunadamente se produjo un cambio, un cambio que se ha notado, efectivamente. ¿Por qué se ha tardado tanto? Aquí se juntan, se juntan bastantes, bastantes cosas. Quiero contestar a un, un comentario que ha hecho antes por, por alusión directa casi José Luis, aunque ya se ha, se ha escapado. ¿no? En cuanto a, oye, lo primero que tiene que hacer el IDAE es poner el dinero encima de, los, de la mesa de los ayuntamientos para tirar adelante. Uno de los temas que justamente hemos podido comentar antes con la alcaldesa y alcaldes que estaban en la, en la sesión anterior es que desde IDAE tenemos una línea de 900 millones de euros de fondos europeos, de los cuales 150 son exclusivamente para Galicia, para la Comunidad Autónoma de Galicia. Eh, de los que todavía quedan 50 millones. Hay 50 millones de euros a los que los municipios que estaban aquí y todos los otros concellos de, de Galicia pueden todavía presentarse para poner placas solares, para cambiar alumbrado, para poner biomasa, para hacer eficiencia energética. Por tanto, estamos en ello. Lo que pasa es que necesitamos también que nos lo pidan para, poder, para poderlo gestionar. ¿no? Por lo tanto, muy alineados con las, con las líneas que se comentaban antes. Y ahora pasa a contestarte... Eh, decía que se, se juntan bastantes cosas, ¿no? Por una parte, la evolución de los precios de la fotovoltaica, sobre todo, han sido espectaculares en los últimos años y, por tanto, a día de hoy eh, ya es una decisión de, de sentido común. Eh, para entendernos, te cuesta casi menos eh, ponerte un autoconsumo modesto en casa que comprarte el último teléfono eh, de los mejores, a lo mejor, que se han presentado las últimas semanas, a nivel de coste, ¿no? y no se cuestiona el coste de determinado teléfono y me endeudo Bien. con mi empresa telefónica para conseguirlo y sin embargo al autoconsumo le busco, las, le busco todos los problemas. Entonces, para que nos hagamos una idea, el precio, simplemente la reducción de precio que ha tenido la tecnología fotovoltaica hace que a día de hoy haya una demanda que es mucho más fuerte de la que había hace unos años y eso, y eso es un factor importante. Eh, por otra parte, eh, ha habido un empuje social que lo hemos, lo hemos ido viendo y de hecho se ha dado una paradoja en los últimos años en España. El llamado impuesto al sol, tiene otro nombre pero para entendernos el impuesto al sol, ha generado una especie de, de reacción, eh, una cosa que la gente no entendía. Al final los cargos y peajes del sistema eléctrico es una cosa muy farragosa que pues, los que nos dedicamos a ello pues, por obligación pero no es especialmente entretenido. Y sin embargo una cuestión como el insisto, llamado impuesto al sol consiguió que muchas personas, que entidades de sociedad civil de ámbitos no tradicionalmente energéticos, se posicionaran y se interesaran y hubiera todo este empuje social, como digo, a favor de, del autoconsumo y de reivindicación del derecho de cada uno a generar y consumir su propia, su propia energía. Esto se ha visto trasladado, esa reacción, digamos, a la, a la política energética de España de, de los últimos años o los años anteriores, se ha visto reflejado en las directivas europeas, por ejemplo. No es casualidad que las directivas europeas hablen ahora de que no se pueden hacer cambios retroactivos en sistemas de apoyo a las renovables, cosa que en cualquier país... Eh, Cualquier región civilizada no tendría que ser una cosa que se diga expresamente en cada ley de cada tema. Es decir, es un principio básico ¿no? que si haces cambios retroactivos no pueden ser o tienes que justificar mucho que puedan ir en contra de... Eh, y sin embargo, pues eso está escrito expresamente. Hay una serie de artículos que, que hablan de esto. Hay una serie de artículos que hablan expresamente del autoconsumo y de lo, lo que los Estados miembros tienen que hacer para garantizar eh, que el autoconsumo sea fácil, sea viable y, sea, eh, y se pueda llevar a cabo en los, en los países. Y eso en gran parte, pues eh, los eurodiputados que lo batallaron más fueron eurodiputados españoles, es decir, la política española, por la reacción que supuso, acabó condicionando o acabado condicionando la, la normativa europea. Por tanto, bueno, nos hubiera gustado o no, hubiéramos acabado llegando ahí, porque Europa nos lo ponía. Sin embargo, antes de aprobarse la Directiva Europea de, de Renovables, hubo un cambio de gobierno. Eh, que llevó pues, a este Real Decreto Ley 15-2018, que eliminaba el llamado impuesto al sol y, sobre todo, toda otra serie de, de barreras que, que había al autoconsumo. ¿Por qué se ha tardado tanto? No seamos naif, no el, el destino, el camino es claro, pero al final ha sido un cambio de gobierno y, por tanto, un cambio de dirección política el que ha marcado esto. Al final, la política ha entendido en el sentido más amplio de cuáles son las prioridades, eh, aún compartiendo el destino, qué pones primero y por qué camino vas y cómo lo, lo haces. ¿no? Y es verdad que a eso se le suma pues, una realidad tecnológica que es adiado y todavía más abrumadora y más inevitable que hace unos años eh, y que, bueno, eh, de hecho hemos visto una evolución y el Real Decreto Ley 15 2018 que pasó por, por las Cortes, por el Congreso, ninguno de los grupos parlamentarios, ni de gobierno ni de oposición, votó en contra. Hubo dos o tres votos díscolos en contra, pero los votos fueron todos a favor o en abstención. Lo que me da esperanzas eh, de que ya no sea un no nos encontremos ante un tema de eh, ya no político, sino partidista. A veces llamamos político a lo que al final todo es político, pero ya no sea un tema de debate partidista, eh, sino que sea una cosa asumida y podamos y podamos seguir trabajando. ¿no? Por tanto, hemos tardado, pero bueno, estamos en camino y creo que a partir de aquí podremos seguir en camino. Muchas gracias. La, la primera vez que tuve contacto con Fernando Ferrando fue en un ciclo de conferencias ...donde él estaba sentado al lado de un, un portavoz... ...de un grupo ecologista... ...yo le escuchaba hablar... ...defendiendo con esa vehemencia... Eh, ...la implantación rápida de las renovables en España... ...esto fue hace muchos años... ...y cuando leía el cartel... ...que era director de una gran multinacional de la energía... ...de las clásicas... ...digo, se han debido equivocar con el cartel... ...es decir, este pertenecerá a otra persona... ...pero Fernando Ferrando... Hace ya una década preconizaba, o más de una década, la necesidad de impulsar la transición a las renovables. y En muchos casos, posiblemente, te sintieras como predicando en el desierto. El que no se hiciera caso a esas voces, entre otras, y muy autorizada la tuya, ¿nos ha pasado factura como al sector energético español, a la sociedad y a la economía? Absolutamente. Bueno… Eh... Yo creo que cuando estamos hablando de los cambios que se han producido, y, y lo comentaba Miguel Ángel y lo comentaba Joan, uno de los elementos que para mí es más importante es que a esos cambios hubo un, un gran esfuerzo, no por los periodistas ni por nada, sino por el gobierno español de demonizar las renovables. Esa demonización estaba... Bajo dos puntos de vista, la primera es las renovables son caras y seguimos discutiendo y seguimos oyendo todos las renovables son caras, las renovables son caras, ¿Eh? aquello de una mentira mil veces, convenientemente contada mil veces acaba siendo verdad y segundo, los que estaban en renovables se estaban forrando, como muy bien decía Miguel Ángel. De hecho, podríamos decir que desde el año 2010, no, no nos olvidemos la fecha, ¿Eh? porque en esto yo lo sigo reclamando. El año 2010 gobernaba el Partido Socialista Obrero Español y el primer hachazo a las renovables la dio el ministro Sebastián, ¿eh? que ahora escribe libros a favor de las renovables, lo cual a mí de los conversos eh, lo justo, ¿eh? sobre todo en este tipo de conceptos. Entonces, desde el año 2010 la política energética española eh, ha preferido anclarse en el pasado y eh, vamos a llamarlo... Eh, deteriorar el futuro o dejar el pensamiento de futuro la realidad de todo esto que ha sido? pues ha sido que en aquellas fechas teníamos tres fabricantes eólicos entre los diez primeros hoy los tres fabricantes son propiedad de empresas alemanas la industria fotovoltaica que teníamos desapareció y nos han quedado promotores y en cierta manera estamos empezando a arrancar en muchos conceptos de nuevo esto es lo que nos ha pasado. Pero yo hay veces eh, que cuando... Eh, llevo 40 años en Renovables. Yo escuchaba a José Luis atentamente, desgraciadamente se ha marchado. Yo no quiero ser corporativo, pero cuando se demonizó las Renovables también fueron los periodistas los que ayudaron a demonizarlas. ¿eh? Y en este punto creo que es una labor de todos. ¿eh? Es una labor del IDAE, que afortunadamente... Eh, se ha recuperado eh, el IDAE que todos conocimos eh, como Centro de Estudios de la Energía y en algunos primeros años de, de, de, de, de difuminar y de, y de hacer una labor de, de creación de valor. Eh, se han recuperado muchas cosas, nos hemos quitado el impuesto al sol, las ciudades están trabajando en buena dirección, yo creo que hay que ser positivo. Pero eh, yo, eh, perdonadme, no, no quiero echarle la bronca a nadie. Yo quiero que trabajemos entre todos para poder recuperar el terreno perdido. No soy corporativo, no sé si los ingenieros tuvimos la culpa, no sé si los economistas tuvimos la culpa, pero lo que sí está claro es que a la sociedad la engañaron y que ahora entre todos tenemos que recuperar lo que nos quitaron. Gracias, Oriol. Decano de los ingenieros de Galicia, incluso responsable territorial de una asociación renovable, conocerás seguramente eh, por el apego al territorio, al grado de implantación, de socialización de las renovables en Galicia. Aparte de las líneas generales eh, que se marcan desde el Ministerio y del IDAE, que son nuevos tiempos para la energía y para la energía renovable, luego cada comunidad autónoma incentiva o apoya en diversa medida. ¿Consideras que en Galicia se está percibiendo, se está recibiendo también ese impulso de la Administración Gallega. Buenos días. Vamos a ver, yo probablemente como soy el último de esta mesa en haber llegado al sector, eh, pues soy el más optimista de todos porque yo no he vivido esos años, ese cambio. Entonces yo ya aterricé en el sector en los años muy oscuros, con lo cual quiero pensar que, bueno, desde el año pasado con el Real, Decre el Real Decreto Ley 15 2018, pues que se nos plantea un escenario muy optimista y espero que unos años muy buenos eh, en cuanto a implantación de renovables. Hay una serie de retos tecnológicos donde evidentemente los ingenieros pues tenemos un papel muy importante eh, Fernando yo te lo digo yo que, que eres compañero de profesión hoy me alegra que entre el público tenemos muchos de los compañeros eh, hay retos respecto a almacenamiento respecto a smart grids etcétera etcétera que bueno pues nos, espero que nos lleven hacia un escenario cada vez más positivo me preguntas por Galicia vamos a ver yo no contaba con Ángel en la mesa eh, con lo cual pero pensaba Ángel hablar igual de INEGA, ¿eh? entonces que eres director de INEGA y Ángel lo dirá con más concreción. Eh, Habéis sacado unas líneas de, de ayudas para autoconsumo eh, que todavía este año pues, creo que el caso de viviendas, pues yo no sé exactamente ni las cuantías ni cuánto ha afectado, creo que hay, no sé si hay cuatro, 400 o 500 viviendas, nos lo aclararás tú, eh, que se están favoreciendo esas ayudas para autoconsumo fotovoltaico doméstico. Eh, entonces, bueno, pues de alguna manera es una línea que, que, que está favoreciendo que, que poco a poco el autoconsumo fotovoltaico pues, se vaya implantando. Estamos hablando de ciudades, eh, realmente entiendo que la, yo no tengo una distribución geográfica de esas ayudas, pero me imagino que se corresponderán, corresponderán sobre todo a unifamiliares, eh, con lo cual entiendo que será pues, más alejado, por lo menos, de lo que son los centros de las ciudades. ¿no? Y, y luego ya en cuanto al papel y ya entrando en el tema de los consejos, el papel de los concellos, de los ayuntamientos. Vamos a ver, por un lado, con mucho criterio hablaba José Luis Gallego de que hay un problema también de comunicación. Realmente ahora mismo los ciudadanos pues están un poco o escépticos o, o, o viendo un poco a ver qué pasa. ¿no? Entonces quizá también es importante eh, la labor que puedan hacer, eh, pues no sé si los, los ayuntamientos o hay organismos a veces municipales, estaba antes eh, Jesús de, de FIPAC, eh, antes estaba FaiMevi, por ejemplo, en Vigo o, o, la propio, o el propio INEGA, para, de alguna manera, eh, bueno, pues evangelizar sobre estos temas de autoconsumo. ¿no? Es importante también las propias asociaciones, como puede ser Ampere o como puede ser UNED. ¿no? O sea, creo que es una labor de todos o hasta el propio colegio de ingenieros industriales. Es una labor de todos que, de alguna manera, evangelicemos sobre el tema del autoconsumo. Temas también que eh, importantes en las ciudades. Bueno, eh, realmente lo ha contado antes también el director del IDAE sobre los fondos, que yo no sé muy bien hasta qué puntos alcanzan a las ciudades gallegas. Esa, esa información seguramente la tendrás tú. Yo sí que eh, me hablaban eh, hace poco todavía de temas eh, por ejemplo con el tema de, de reducciones del IBI Creo que, por ejemplo, en no sé si es en Madrid hay reducciones de IBI con instalaciones fotovoltaicas. Me parece, yo no, no sé si hay alguna ciudad en Galicia que lo esté haciendo, algunas ya la están haciendo. El ICIO, por ejemplo. Perfecto. Y, y, y luego también alguna queja he recibido yo de algunos de los compañeros. Eh, el tema de las normativas municipales que bueno, a veces la normativa municipal va un poco por detrás de la normativa de industria y eso también es algo que afecta a veces a, a las instalaciones de, do, de autoconsumo ¿no? Ángel en Galicia aquí, no? sí. <risa> Galicia es un territorio tremendamente rico en, en agua en viento, en biomasa es decir, potencialmente tiene mucha proyección la renovable. ¿Se nos ha quedado un poquito atrás la, la fotovoltaica en Galicia o es una percepción o no es así? Bueno, yo voy a contestarte con sumo gusto a lo que me sugieres, pero he escuchado muchas cosas. He escuchado muchas cosas y se han dicho, se ha dicho aquí de que no ha habido quizás una apuesta decidida por las renovables en España. Yo tengo que decir de que no estoy de acuerdo con ello. En España se ha apostado decididamente por las renovables y en Galicia tengo que decirles a todos ustedes que nuestra política en renovables ha sido un éxito total. Y les voy a dar un dato incontrovertible. incontrovertible. Fernando Ferrán se lo comentaba en El Café inició este camino hace 20 años este camino de los renovables estuviste más, pero este camino empieza con seriedad hace 20 años ¿eh? y hay un dato objetivo hace 20 años si la central térmica de Aspontes y la central térmica de Mirama no estuvieran produciendo energía eléctrica aquí las fábricas y los hogares quedarían apagados. Pero, sin embargo, llevamos cinco meses sin que la central térmica de Aspontes y la central térmica de Mirama esté produciendo electricidad. Y no ha habido ningún problema de abastecimiento. ¿Esto a qué se debe, señores? ¿Esto a qué se debe? A una política muy acertada en renovables. Hemos apostado por las renovables de manera decidida. Hace 20 años hemos iniciado un camino. Y efectivamente las energías renovables se integraron como el resto de energías convencionales. Parques eólicos que estaban pues, alejados de los centros de consumo. En fin, el sistema tradicional. Llega el momento de hacer un pequeño cambio o un gran cambio que es aproximar las renovables a los centros de consumo. Pero, queridos amigos, yo creo que no podemos hacer una sustitución. Tenemos que hacer una transición. Y tú hablabas de los teléfonos móviles. Y un ejemplo lo tenemos en el teléfono fijo y en el teléfono móvil. ¿Eh? No prescindimos de los teléfonos fijos. Coexistimos el teléfono móvil y el teléfono fijo. Pues esto es muy parecido. ¿Eh? Tenemos que dar ese cambio, en ese camino que hemos recorrido nos toca dar un paso más ¿eh? y efectivamente conseguir que ese sistema eh, centralizado se transforme en un sistema distribuido. ¿eh? Y efectivamente necesitamos una evolución normativa. El Real Decreto Ley 15-2018 es importante, pero también tiene sus sombras. Y también ha generado sus incertidumbres importantes. Marzo del 2020. No digo más. ¿eh? Es necesario seguir trabajando ¿eh? para que esa normativa ¿eh? vaya modernizándose y vaya facilitando precisamente esa generación distribuida, ese cambio de paradigma que yo creo que está en curso. Y Galicia, tú lo has dicho, Oriol, pero lo has dicho muy parcialmente. Nosotros apostamos por la, el autoconsumo y por la fotovoltaica en nuestros hogares. Y en nuestras empresas, y en nuestras corporaciones locales, y en nuestra administración pública autonómica y en nuestro sector agrícola primario. Y hemos establecido 11 líneas de ayudas este año, ¿eh? dentro de nuestras posibilidades, con fondos propios de la comunidad autónoma, ¿eh? porque lo único que hemos tenido del IDAE, que lo he sabido valorar, ¿eh? los cambios que ha operado en su política, te los he valorado y los valoro ahora, pero lo, lo único que hemos tenido del IDAE es la territorialización del Plan MOVES y la territorialización de las ayudas para la eficiencia energética en el sector industrial. ¿eh? Todo ese mundo... ¿eh? de acercamiento, de cambio del sistema a un sistema de generación distribuida, lo está haciendo Galicia con mucho esfuerzo. El IDAE nos, nos está ayudando y el IDAE creo que caminamos por buena dirección, porque esa apuesta por el vehículo eléctrico, queridos amigos, es la apuesta, es la apuesta, porque la integración de las renovables y la penetración de las renovables Todavía no está conseguida, ¿no, Fernando, Fer Ferrando? porque nuestra capacidad de interconexión internacional está muy limitada. Y al estar esa interconexión limitada, ese, motor ese vehículo eléctrico, donde además de un vehículo es un sistema de acumulación, ¿eh? y además miles de baterías dispersadas ¿eh? por todo el territorio, ¿eh? nos pueden permitir efectivamente... Todos estos cambios de paradigma. Querido moderador, Galicia está con Ampier, Galicia está con las renovables, Galicia está con el sector fotovoltaico y Galicia ayudará a que vuestros problemas se resuelvan, ayudará a que vuestros problemas se resuelvan. Somos conscientes de lo que habéis sufrido, pero hemos sufrido muchos, no solo vosotros, porque el que más ha sufrido es el consumidor doméstico y el consumidor industrial, porque la, el precio de, de la electricidad solo hace falta comparar el precio español con el precio europeo. Y es unido pues, a todo el mundo del déficit tarifario, etcétera, etcétera. Hemos tenido una ecuación un, muy compleja, donde han confluido muchísimos elementos perturbadores y quizás malas políticas. ¿Por qué no reconocerlo? Y quizás malas políticas. ¿Eh? Pero hay un hecho objetivo y es el mensaje que quiero que os quedéis. Si me lo permites, moderador. Y es que la central térmica de Aspontes y la central térmica de Mirama llevan cinco meses sin producir electricidad y aquí no ha habido ni el más mínimo problema. Y eso se debe a políticas claras y decididas de apuesta por las renovables. Muchísimas gracias, Ángel. Fernando, doy la palabra. Una puntualización. Eh, yo no no, no, me, no digo que las renovables no se hayan desarrollado y se han apoyado, lo que sí me refería es que a partir del 2010 hay dos periodos, hasta el año 2010 hay una apuesta por las renovables, a partir del año 2010 hay una moratoria de renovables. De hecho, eh, el mejor real decreto, bajo mi punto de vista, es el 436 del año 2004 que hizo el Partido Popular, la aprobó después un día después de los atentados de, de Atocha en Madrid. Solo esa puntualización, Dios me libre, decir que las renovables no se han distribuido. Y otro punto, si me lo permites. Por supuesto. Cuando en la ley de cambio climático que el Partido Popular salió, sacó de tra después de salir del Gobierno en julio del año pasado, establecía un botón de alarma, ¿eh?, y era la interconexión con el exterior. Ese botón de alarma era, si no hay interconexión, paramos el proceso. La interconexión es importante, pero no es lo más importante para desarrollar un país como este a por el 100% renovables. Sin lugar, sin lugar a dudas. Pero la interconexión también es importante para pero, la pero, penetración de las renovables. Pero no es el botón del miedo. Pero no es el botón del miedo, también es, también es cierto. Y también lo he dicho. ¿Eh? Porque la generación distribuida es una asignatura ¿eh? que estamos caminando hacia ella y, curiosamente, curiosamente, dentro de unos pocos días, ¿eh? os tengo que decir que Naturgy, que Naturgy va a montar un seminario en Galicia ¿eh? pues a toda pastilla ¿eh? y al más alto nivel para el fomento de la generación distribuida. Algo está cambiando en este país. ¿eh? Algo está cambiando, ¿eh? Creo Naturalmente que... hay muchas motivaciones, se puede hacer muchas interpretaciones de esto, pero esto es una realidad objetiva. Naturgy va a hacer esta operación. Previamente se ha torpedeado muchísimo, la... se conoce que es una realidad que no se para. Creo que es interesante que un debate sobre energía tenga algo de tensión. Me pedía la palabra Miguel Ángel. Estimado Ángel, agradecemos enormemente el apoyo del gobierno regional de Galicia. Es la segunda comunidad que nos da su apoyo en apenas tres días. Es comunidad del gobernada por el Partido Popular. Yo soy murciano, iniciamos el Camino del Sol hace tres días en, en mi región, gobierna el Partido Popular y su apoyo fue expreso. Pese a que fui muy duro en las críticas que tuve que hacer como Ampier, organización profesional sin ánimo de lucro absolutamente apolítica, pero de manera objetiva tuve que contar cuál es el origen del cáncer que actualmente tenemos. Lo conozco. El origen del cáncer es una norma publicada por el anterior sí, gobierno de Mariano Rajoy sí, señor. que nos aplicó unos recortes retroactivos del 50%, más abruptos a mayor tamaño del parque solar y que además, no contento con ello, Dejó escrito que a partir del 1 de enero del año 2020 y cada seis años se nos podía seguir laminando. Por ello, apoyo, manifiesto agradecimiento a ese apoyo expreso de una región gobernada por el propio Partido Popular. Y de verdad que no solo lo agradecemos, sino que lo valoramos enormemente. Mucho más que venga un gobierno socialista a decirnos que nos apoya y que todavía no ha terminado de cerrar la herida cuando ha podido hacerlo antes de convocar elecciones. Pero no quiero hoy abrir más debates del que eh, hoy nos ocupa. Dicho ello, Galicia tiene también muchísimo trabajo por delante. Los términos de la fotovoltaica en Galicia realmente son alarmantes. Estáis a la cola de las colas, de las colas, de las colas del planeta. 17 megavatios de fotovoltaica frente a los 4.600 españoles, significa el 0,27%. Sois la comunidad, la siguiente ya tiene un término significativo de potencia fotovoltaica. Y no porque las horas de sol aquí sean menos que Alemania, Reino Unido, eh, eh, Francia, no sé qué ha podido pasar en Galicia como tal, la normativa, desde luego, no ha ayudado, pero no ha ayudado al resto del país tampoco. Poco. Yo creo que aquí os puede faltar algo de formación, información al ciudadano, cercanía. Eh, explicarle los beneficios que tiene la fotovoltaica. Esas jornadas de las que hablas son magníficas, pero no tiene por qué hacerla una compañía privada. Debe hacerla el gobierno regional. Deben hacerla los ayuntamientos, se han marchado donde están. Por eso me dirijo a ti. La formación es importantísima con términos totales de los ahorros que puede reportar a la familia o a la empresa si invierte en renovables. Y quitándole el miedo de que, como en Galicia aquí no hay sol, pues no es cierto. No necesito un sol directo para funcionar la instalación fotovoltaica. Y esa merma de horas que tiene el norte de España respecto al sur de donde vengo, nosotros tenemos casi 3.000, aquí tenéis casi 2.000, 1.997 para ser exacto, 2.950 en mi tierra... Estamos hablando de un tercio menos. Ese tercio menos, en atención al valor de la inversión, significa que si en mi tierra se amortiza la inversión en un hogar o en una industria en seis años, ya tenemos retornos récord de recuperación de la inversión fotovoltaica para autoconsumo. En Galicia vais a necesitar dos años más, pero sigue siendo enormemente atractiva. Hablamos de una rentabilidad en el autoconsumo cercana al 20%. Que en Galicia va a ser del 18. Pero ¿qué inversión te da esa rentabilidad hoy? Sin hablar del componente ético, sin hablar del compromiso medioambiental. Vayamos a los números porque al final la gente, el motor de arranque de una inversión familiar o empresarial es la economía. Y la economía en autoconsumo es récord. Y es esa energía distribuida. Nosotros estamos siendo muy críticos en darles el control del nuevo escenario renovable a las grandes compañías eléctricas. Pretenden tener ese control. Pretenden construir todo el parque renovable que está por venir y que de hecho va a venir, pero no social y distribuido, sino nuevamente concentrado. Y ahí necesitamos el apoyo de las instituciones. Porque solo los... Las asociaciones profesionales no podemos llegar al público en general y siempre van a desconfiar de nuestra opinión como sector profesional. Mira, yo en mi intervención he dicho que apostamos en Galicia decididamente por la generación distribuida. La generación distribuida supone apostar por las energías renovables, sin lugar a dudas. No creo que nadie se imagine la generación eh, eh, distribuida con grupos electrógenos tanto nosotros consideramos además de que la generación distribuida es la herramienta que nos va a permitir una mayor penetración de las renovables. Estamos convencidos. Tener 17 megavatios de fotovoltaica en Galicia, no sé con quién nos comparas. Nos comparas con Extremadura, pues evidentemente pues estamos en una muy mala posición, pero 17 megavatios en Galicia es importante. Tengo que decirte de que en Galicia hemos sido pioneros en normativas internas, porque nosotros hemos sido pioneros para permitir la inyección cero, el tratar de fomentar eh, el, el, el, la instalación de placas solares fotovoltaicas eh, con inyección cero. Fuimos los primeros y dictamos una normativa interna para ello. Y en aquel momento, ya hace muchos años, se desplegó, eh, un importante bueno, se desplegaron un importante número de instalaciones como te estoy diciendo con fondos propios de la comunidad autónoma en una situación, en un escenario presupuestario que pa para qué deciros eh, para qué vamos a hablar eh, los que estáis aquí de Galicia sabéis perfectamente cuáles son nuestras tensiones presupuestarias eh, pues estamos dedicando 1,4 millones de euros este año a fomentar la fotovoltaica exclusivamente una orden de ayuda es la fotovoltaica en las familias 1,4 4 millones de Si todo ello ayuda, yo no te digo más que tiene que haber una potenciación aún mayor que sin duda la estáis intentando hacer pero, pero... Yo lo que te digo es mentalicémonos que estamos en un momento de transición y no de sustitución hagámoslo todo con orden hagámoslo, ha, hagámoslo con orden He puesto el, teléfono, el, el, el ejemplo del teléfono fijo y el del teléfono móvil. Coexistamos ¿eh? y hagámoslo poco a poco. Porque efectivamente el Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular han tenido muchas sombras, han tenido muchísimos errores y muchísimos problemas. ¿Hoy alguien habla de déficit tarifario en este país? ¿Hable, ¿Habla alguien hoy de déficit tarifario? Bueno, podemos hablar, pero yo creo que no es el pero, no, mejor, mejor, podemos hablar, mejor, por supuesto. Y Fernando, Fernando, Fernando, Fernando, Fernando Fernan, eh, pues eh, tirá no la, la tira. Fernando bebe agua, por favor. Pero, no, no, bueno, bien, no, no, bien, mejor que bien. Que que no lo sea, saques. Hay, bien, decir, no sacas así con el capote porque vamos a entrar claro. uno detrás de otro. Ah, bueno, en fin. Hemos tenido problemas, sí, sí, sí. Eh, hemos tenido problemas muy serios, ¿eh? Y, y, hemos y otros ido, los hemos creado. Y otros los hemos creado <risa> eh, y, y estamos tratando de resolverlos. Y como le he dicho yo al director del IDAE, nos ha tocado el tiempo de empezar a modernizar esa normativa, de empezar a adaptar esa legislación para conseguir los retos que acabamos de describir. Y yo, siendo del Partido Popular y tú siendo de no sé qué... Pues estamos estamos posiblemente, yo creo que te he tendido mi mano, para iniciar un camino de colaboración mutua porque hay intereses fundamentales a tutelar. Magnífico, Ángel. Muy bien, eh, Joan, vamos a, a, focar, a poner el foco otra vez en el, en el ciudadano. Bueno, la relación del ser humano con, con la producción de energía ha sido algo cotidiano. Mis abuelos producían su propia energía de forma rudimentaria, pero así era, ¿no? Claro, con la generación fósil, el, eh, las ciudades, eh, las personas quedaban ajena de lo que es la producción de energía y teníamos conocimientos muchas veces muy triviales de fútbol o de, o de divertimento sin mucha importancia, pero si encendíamos la luz y mirábamos y nos preguntábamos de dónde viene eso, pues el común de los españoles no teníamos ni idea. Ahora tenemos una herramienta, en buena medida también legado del esfuerzo de los inversores fotovoltaicos, el autoconsumo el autoconsumo que el IDAE lo está lanzando de forma decidida con, con manuales en su página web muy didácticos, muy, muy interesantes. Pero luego, a nivel municipal, autonómico, hay normativa específica. ¿Es preciso armonizar esa normativa? Y también se la lanzo esta pregunta a Oriol. ¿La diversidad de normativas, ordenanzas municipales está siendo un freno al autoconsumo? Empezamos con, con Joan y luego. Es verdad que el autoconsumo tiene una, un elemento de, de novedad, al menos dentro de lo que es el, el sistema energético y las escalas temporales que, que manejamos, y por tanto, bueno, pues al eliminarse algunas de las barreras, eh, las primeras, las, las básicas, digamos, de normativa estatal, pues a lo mejor ahora se hacen más visibles otras eh, que existen, pues a nivel municipal o, o local o, o, o autonómico, que a lo mejor hasta ahora no eran tan visibles, porque, bueno, porque todo ese, se veía aquello como una, como una gran barrera y no se, y no se entraba. ¿no? Entonces, al eliminar una, pues la siguiente se hace, se hace más visible. No tanto porque los municipios o las comunidades autónomas estén eh, legislando para poner pegas, sino porque partimos de bueno eh, mi tierra en Baleares, pero imagino que en, en Galicia será similar, hay planes urbanísticos de municipios de los años 70 y 80 que no se han reformado desde entonces. Y os podéis imaginar que en los años 70 y 80 ningún ayuntamiento se le ocurría legislar cuando decía cómo tenían que ser los tejados de su, de su entorno, de su núcleo central o de la parte rural, se le había ocurrido pensar que alguien pondría allí una cosa que generaría algún tipo de energía. ¿no? Por tanto, yo no creo que haya tanto hay una, una, una intencionalidad de, de, de pegas ni de dificultades, eh, sino que bueno, pues hay que, es un momento de transición y igual que hay que transicionar la tecnología y la normativa estatal, hay que hacerlo con la local y la, y la autonómica. Hemos empezado a trabajar ya. Eh, hemos empezado a trabajar con la, la Federación Española de Municipios y Provincias. Hemos empezado a hablar, sobre todo, a través de NERAGEN, que es la Federación de, de Agencias de la Energía Locales y Autonómicas, pero nos gustaría hacerlo también directamente con todas las comunidades autónomas, para empezar a identificar oye, cómo lo estáis gestionando vosotros, qué, qué problemas os estáis encontrando, qué problemas os están echando en cara o, o os están contando, eh, e intentemos trabajar desde ahí. ¿no? Eh, España es muy grande, muy diversa y muy eh, y lo que vale en un sitio no necesariamente vale en el otro. Por tanto, yo no necesariamente, y es su opinión personal tal vez, hablaría de armonización como de clarificación. Lo que no puede ser evidentemente es que un instalador alguien quiera apostar por las, por las renovables y el autoconsumo en este caso y no sepa ni por dónde empezar y según pregunte se encuentre con una vía o con otra o vaya al ayuntamiento y el pobre técnico municipal, que además hay menos de los que tendría que haber seguramente, no sepa ni por dónde empezar porque a lo mejor es la primera solicitud que se encuentra de ese, de ese tipo. ¿no? Por tanto, eh, nuestro objetivo, trabajar al máximo con entidades locales y comunidades autónomas, clarificar al máximo que esté toda la información, todo lo clara que se pueda. Nuestra guía de, de autoconsumo que comentabas antes, lo que pretende es incorporar también la realidad de cada comunidad autónoma. Al final la tramitación es autonómica y por tanto nosotros ahí no, no podemos ni, ni nos tocaría... Eh, legislar y de hecho muchas comunidades autónomas han empezado a hacer pues trámites específicos, porque al final el autoconsumo es una instalación eléctrica y instalaciones eléctricas se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero muchas de ellas, en su particularidad, pues han querido crear una línea específica, una vía específica, un portal telemático específico para, para esa vía. Y ahí la diversidad es positiva, porque ahí cada comunidad autónoma puede poner facilidades y, como digo, lo que vale en mi tierra pues no tiene nada que ver con otro sitio porque el que está en Menorca no se puede desplazar a, a Palma para, para tramitar no sé qué o en determinados sitios como Madrid pues vale otra cosa distinta, ¿no? por tanto, insisto, tal vez no tanto eh, homogeneizar como clarificar y que el que quiera hacer algo sepa exactamente dónde tiene que ir, cómo lo tiene que hacer y que el que se encuentra al otro lado, la, la persona funcionaria que la atienda, sepa perfectamente cómo ayudarle y, y tirarlo adelante. Y en todo, todo el mundo con el que hemos hablado, ...sí si ha puesto alguna dificultad... ...es porque está enterrado en mil otras historias... ...también del día a día... ...y que al final la política local... Eh, ...tiene muchas inmediateces... Eh, ...y no nos hemos encontrado nadie que diga... no ...yo porque soy especial lo quiero hacer de otra manera... ¿no? ...por lo tanto... ...trabajamos, hay que, hay que transitar ese camino... ...pero soy relativamente optimista que, que llegaremos... ...y más, más pronto que tarde. Oriol, a pie de campo, a pie de, de, de ciudad... ...los ingenieros... ...están notando el cambio... ...encuentran nudos en normativa local... Bueno, yo creo que es un poco a continuación de lo que decía antes. Realmente eh, esto es relativamente reciente. O sea, yo quiero ver, ser optimista aquí en el sentido de que estamos empezando, se están empezando a encontrar los problemas y, y se van a ir superando. Yo creo que poco más tengo que añadir a lo que dice Joan, porque realmente eh, nos esperan unos años que, bueno, yo creo que es cierto que ahora mismo la normativa pues está por detrás, pero... Como bien dices, esto a veces va más lento de lo que todos quisiéramos y, y, y, y bueno habrá que, que intentar ser optimista y, y ver cómo se desarrolla. Ya aprovecho ya mi intervención para contestar también dos intervenciones anteriores. En primer lugar, a, a Ángel, ¿eh? para aclararle que yo cuando hablé de autoconsumo consumo de viviendas es porque hoy estábamos en una jornada de transición energética en ciudades. Por eso no hablé de granjas, pero soy consciente plenamente de todas las ayudas que tiene y nega y... y y no quisiera yo que el director general se, se Pues hay que vendernos un poco, hombre, bueno, que hay hombre, gente de fuera. Pero de las granjas en ciudades me quedaba así un poco, se me escapaba un poco. En cuanto a lo que comentaba Miguel Ángel sobre los megas instalados en Galicia, eh, yo creo que aquí sí que hay que hacer unas puntualizaciones. Vamos a ver, eh, estos datos principalmente, aquí como parte gallega con Ángel, no porque somos los dos gallegos de la mesa, y, principalmente esos números vienen de las grandes instalaciones fotovoltaicas que hay en toda España, eh, no vienen de instalaciones de alto consumo, con lo cual estamos comparando, eh, seamos claros con lo que comparamos. Eh, aquí varios de vosotros, Correcto. de los que estáis en el público, sois inversores de plantas fotovoltaicas. Correcto. ¿Dónde las habéis puesto? Porque yo si tengo dinero, probablemente la planta la pongo en Murcia o la pongo eh, en el Secarral de Castilla. No la voy a poner aquí, que hay menos horas. Entonces, ojo, porque esos datos, habría que ver qué datos hay de instalaciones de autoconsumo. Pues son totales. Los tendréis vosotros más que... Son totales, eh? totales, totales, totales, totales, totales. Por eso, por eso. Pero los nuestros 17 son de autoconsumo prácticamente. Claro. Totales, totales. Entonces totales, deberíamos sí, sí, sí. comparar sí. nuestros 17 con los datos de autoconsumo de otras comunidades, no con los datos de grandes plantas, porque aquí nadie va a poner una planta de 50 megas y de 100. Y bueno, nosotros no. solo tenemos una planta de 1,5 megavatios en Vilar de Vos. Y es la más grande. Es la, más grande? la única. De, no dedicada al autoconsumo. Entonces, solo una planta, 1,5 megavatios con, ulti, con retribución específica del ministerio, que consiguió, consiguió retribución específica. Lo digo porque yo, cuando eh, dentro de UNEF, es que somos cuatro socios eh, en Galicia. Sí, es, decir, es, que, es como una cosa como ridícula al lado de otras comunidades. Es, decir, es verdad que la fotovoltaica, pues aquí pues, es, lo que, es lo que es. Está cambiando ahora el paradigma. ¿no? Está cambiando y debe cambiar. Te puntualizo. Eh... Viene un nuevo ciclo energético y las plantas eh, fotovoltaicas, sociales y distribuidas, tienen cabida en Galicia. Lo que os quería trasladar es que las horas de sol que tiene Galicia nada tienen que desmerecer, son muy superiores al resto de, de países cercanos del entorno de la Unión Europea que tienen muchísima más fotovoltaica, que le salen los números y que, sin embargo, los extrapolas a Galicia y, a excepción del 1,5, no existe parque solar. Que no, no, no dejéis esa idea. Quisiera aclarar no, también... No, no, no abandonéis esa posible línea de negocio y de instalación fotovoltaica. Yo te voy a comentar también... Un... Porque, perdona, porque sí. no hay cabida para un gran proyecto, muy probablemente en Galicia, que ocupe mil hectáreas en, en un solo perímetro, como si sí que, sí, sí que se están planteando en Extremadura, en mi tierra o en Castilla-La Mancha, pero sí para pequeñas huertas de 1,5 distribuidas en manos de 100 familias... 50 pymes eh, Ahí también por ejemplo creo que conviene recordar hablaba antes el director general de la fotovoltaica en industrias y en empresas que hay una empresa en Galicia que se llama EDF Solar que es de, no sabe Ángel, que realmente ha sido la primera empresa en toda España porque a mí venían de Madrid los de UNEF a preguntarme quién eran estos señores uh -huh. que se puso a, a poner autoconsumo en industrias, principalmente creo que son madereras conserveras ¿no? y, y luego ya se ha, se ha extendido a todo tipo de actividades. Y realmente esto nace en Galicia, con lo cual, bueno, oye, también eh, digamos que hay que sacar pecho a veces también con lo que oye, tenemos en Galicia, oye. con nuestras empresas y con oye. nuestra aportación. Y es cierto que Galicia, como todos sabemos, y todos los, eh, ha sido siempre tierra de eólica, de hidráulica y nosotras... Y, pues otras... oye, y como gracias. tengo aquí a un asistente, a un asistente, pues, de hecho, todo Tengo todo un recuerdo. recuerdo. Tengo falde? un recuerdo. Hace, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? yo creo que era sobre el año... 2000, 2003, ¿eh? hubo un gran proyecto en Galicia de solar fotovoltaica, solidaridad solar. 23 megavatios, con los guiadores puestos en la finca, ¿Qué pasó? con la interconexión realizada. ¿eh? Pero vino ese cambio regulatorio. Y ahí nos llevaron. Por favor, tienes la palabra, cuéntanos. No, no, el promotor está detrás. El promotor está detrás. Perdona, perdona Cordonier, perdona. El promotor está detrás. Hola, días. Bueno, yo antes iba a hacer una pregunta y explicar un poquito eh, quién hace la pregunta. Quiero decir, el primer seguidor solar que se puso en Galicia en la, prima del, en, la primera, en la primera normativa fue el mío, fue el de mi mujer. Y hace cuatro años que tengo autoconsumo propio y tengo una vivienda totalmente eh, eh, ecológica, todo aislado, desde el agua, la luz, los desagües, todo, no tengo nada. Y al mismo tiempo tengo que felicitar a altavoces porque, estando en las antípodas de lo que yo pienso, del partido político, es un hombre que estoy convencido de que de lo mejorcito que hay en renovables, lo representa esta pero yo, yo quería no no de eso. no pero lo, digo, lo digo porque lo iba a decir no no no, no estamos compachados no mucho menos lo digo porque llevo siendo siendo la antípoda del, del del partido político que él representa la antípoda completamente eh, es un hombre que hay que analizarlo como persona y lo que hizo por las renovables dentro de Galicia y en cuanto al proyecto de 23 megavatios que en este momento podrían ser 47, porque son 240 hectáreas en un monte común cerrado, con una inversión ya hecha de unos 11 millones de euros, con unas eh, líneas de evacuación subterráneas de 12 kilómetros y otra subterránea de 7 kilómetros. Todo calculamos que con 2.000 kilómetros de de tuberías instaladas eh, 570 zapatas que cada zapata tiene aproximadamente 20, entre 24 y 27 metros cúbicos de cemento y su hierro correspondiente sus arquetas y toda la instalación preparada los diferentes partidos ahora ya no estoy tanto pp como soy no, no tengo palabras para pa, pa poder hablar de ellos porque todos fueron boicoteados pero desde uno hasta otro con la sección de, de industria en Galicia, ¿eh? en Galicia, en el primer eh, otro de los partidos que estuvo, el gobierno mi partido, que no era un gobierno, que eran dos gobiernos, lo que acordaba uno lo desechaba el otro, y así estuvimos durante cuatro años. Uno nos daba el permiso y el otro nos decía que no teníamos derecho. íbamos a pedir financiación a un, a un sitio y nos decían no, porque os apoya el otro, y así sucesivamente llevamos. 14, 12 años, 12 años con una inversión de 11 millones de euros, ya digo. Él no sabía que yo iba a estar aquí, ni yo sabía que él iba a estar aquí. ¿eh? Por favor, acláralo eso, porque puede haber... Yo <risa> ni iba a estar aquí, ni iba a intervenir, ¿eh? sino porque vi a Fernando Ferrán, ¿eh? Ferrando, Ferrando ¿eh? Y, y dije yo, y al director del día de dije, bueno, pues voy a acompañar. ¿Es así o no, Cordonier? Dilo tú, atestígualo. ¿no? Y yo vine aquí porque mi hijo llega a las 3 de la tarde desde Madrid, que viene desde Canadá. Queda, queda, queda demostrado. ¿Qué ha dicho? Venga, queda dicho, Queda demostrado, Lo ha demostrado ha Venga. Por, el, por el posible piropo que le pude echar, ¿no? Pero yo para pa piropos tengo 72 años y fíjate, tú lo, lo necesitado que puedo estar yo de piropos, ¿eh? de, de Echar piropos. Y entonces quiere decir que eso podía estar en funcionamiento y ahora mismo se puede poner en funcionamiento con 47 megas. Bueno, pues aquí tienes al IDAI, que vamos a empezar a hablar con el IDAI. Venga. La pregunta que tenía preparada para IDAI. La pregunta que tenía preparada para IDAI. Es, que es que hay un momento que dijo que, eh, que, que nos habíamos puesto al avance en, en, en Europa para hacer la nueva normativa, ¿no? Bueno, pues tengo que recordar una cosa. Alemania tiene el balance neto anual. Nosotros tenemos el balance neto mensual. Pregúntate por qué. Bueno, vamos a dejar que responda en el turno de, de, de preguntas. De, de, voy, a, sí, sí. voy a retomar un poco... Oye, perdón que te haya roto la dinámica, no, no, no, pero fantástico, es fantástico. En Galicia somos así, fantástico. espontáneos. Vamos a, a retomar el hilo con Fernando Ferrando, que recorre España de arriba abajo, que ve cambios en, en los foros, en, en los debates, en, en las administraciones, que cuando va en el coche de una ciudad a otra ve más eólica, empieza a ver más fotovoltaica. Pero la Fundación Renovables pone mucho interés. ...en la transición ecológica en las ciudades. Y yo me pregunto, oye, si a Fernando Ferrando le hiciéramos alcalde... ...le pusiéramos la banda, le diéramos el bastón... ...y fuera su excelentísimo señor don Fernando Ferrando, alcalde de una ciudad... ...por ejemplo, ¿qué cinco medidas adoptaría con carácter urgente? Bueno, antes de, de, de hablar de las cinco medidas... Sí me gustaría hacer una, una reseña anterior porque me parece que, que si algo tenemos que tener claro es que en una emergencia climática lo que no pega es una transición lenta. ¿eh? Es decir, España es un país muy especial. El Congreso instó al Gobierno el martes pasado a declarar la emergencia climática y en los cuatro días se disolvió el Congreso. No sé si fue motivado por la emergencia climática o por qué fue. Eh, en un estado de emergencia pedir una transición lenta es darle un cheque en blanco al sector energético para que el balance, los activos que tienen balance puedan seguir funcionando en cierta manera y recuperar las inversiones. Con lo cual, en una situación como la que estamos, con costes de las energías renovables muy por debajo de las convencionales, los consumidores no podemos pedir una eh, transición lenta, sino una, eh, un cambio drástico de la situación. Y el que tenga un activo que no produzca lo que él esperaba, sin cambio normativo, pues tendrá que bajar la rentabilidad. Porque si hay un punto, y perdonadme, es que la energía es un bien básico, no solo es un negocio. Y en la mayoría de las cosas que hemos visto, siempre que hablamos de energía, todo el mundo habla de negocios. Pero nunca habla que es un bien de primera utilidad, un bien básico o un servicio público. Y vuelvo a las ciudades. En el tema urbano yo creo que es tremendamente importante. Y muchas veces pensamos que las ciudades no se están comportando o no están asumiendo ese reto. Yo aquí solo quiero recordar dos puntos. Primero, eh, durante todos los gobiernos anteriores ha habido algo que se ha negado, que es la asistencia de la pobreza energética. ¿eh? No se ha actuado en pobreza energética porque este país, siendo con el potencial que tiene, no podía tener pobres. ¿Cómo vamos a ser un país rico si tenemos pobres? Los únicos que han trabajado a favor de la pobreza energética han sido los ayuntamientos a través de los servicios sociales. Comunidades autónomas, salvo una que presentó una ley y el constitucional se la tiró, ¿eh? y gobierno central han negado la evidencia de la pobreza energética. Perdona, salvo otra que es Galicia… ...que presentó una ley y nadie se la ha tirado y está vigente. Bueno, habría que ver el alcance de la ley y qué, qué favorecía y qué es lo que hacía el alcance de la ley... ...porque la única que era rompedora, bajo mi punto de vista, era la catalana... ...y se declaró que no tenía eh, constitucionalmente competencias para poderla llevar a cabo. Pero si me permites, sí. eh, continúo. El segundo punto es que las ciudades, cuando estaba el, el impuesto al sol el 67% de todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes tenían descuentos en el IBI y en el ICIO para que se hicieran instalaciones de autoconsumo, a pesar de que la normativa iba en dirección contraria. Con lo cual yo creo que las ciudades lo que tienen que empezar a pensar, y lo hemos visto, para mí ha habido una eh, en, en, en, la, en, la, en la mesa anterior dos o tres ideas que me han parecido fantásticas. Una, la recuperación del espacio público, dos… La convivencia. ¿Eh? Y yo añadiría una tercera, que es la recuperar la dimensión humana. Cuando estamos hablando de bajar de 50 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora, estamos recuperando la velocidad de las personas, no la velocidad de los coches. ¿Eh? El amontonamiento en las calles, las aceras cada vez más pequeñas. Las ciudades hemos demostrado, la ha demostrado Pontevedra, la ha demostrado Vitoria Gasteiz, que se puede tener un organismo de movilidad absolutamente distinto. ¿Qué cosas tendrían que hacer las ciudades? Yo creo que les quedan dos elementos importantes en los que trabajar. La primera es en la autosuficiencia energética, lo que sería la incorporación de generación, primero en sus propios edificios y luego ayudar a, a sus paisanos, algo que nosotros como Fundación llevamos diciendo a todas las ciudades que creen una, una, una ventanilla única para tramitar este tipo de proyectos. El segundo, que faciliten es tan sencillo como que una instalación fotovoltaica que se considere obra mayor es hundirte en la miseria cuando en realidad es tan obra menor como puede ser colocar un electrodoméstico nuevo que no necesita tenemos un reglamento de baja tensión tenemos todas las protecciones para que, y una capacidad por parte de ingenieros e instaladores para que nadie tenga ningún riesgo de que las cosas se van a hacer mal el segundo punto importante sería que este país necesita empezando por las ciudades una rehabilitación profunda de la mayoría de sus edificios. Si os digo que el 99% de los edificios de España no cumplen la normativa actual a nivel de lo que serían los certificados energéticos, pues tendríamos muy claro que lo que ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Central, pues el Real Decreto de Certificaciones Energéticas de 2013, quitarlo y empezar de nuevo porque para lo único que vale es para gastarte 50 euros. Con el, con el ingeniero o el aparejador de turno para que se saque un sobresueldo para en una instalación que ni la visitan. Y un tercer punto, y yo lo preguntaba esta mañana, es decir, lo que no podemos hacer es que los ayuntamientos, por proximidad, que tienen que tener un papel, no solo papel de consumidor eficiente, que es lo que hemos hablado hoy, sino las empresas de servicios que realmente actúen para eh, poder suministrar energía. ¿Por qué la limpieza sí y la electricidad no si las dos son un servicio público? Aquí abriríamos un discurso alucinante. ¿Quién tiene que pagar las infraestructuras, el contribuyente o el usuario? ¿Eh? Bajo mi punto de vista es el contribuyente, igual que estamos pagando la, la, los temas de ferrocarriles. ¿Eh? Me explico. Y así tendríamos una electricidad muchísimo más barata de la que tenemos. Y en ese punto yo creo que es importante. Y hay experiencias, como están pasando en Olot, como está pasando en Vitoria, que las empresas municipales de vivienda están asumiendo la propiedad de las rehabilitaciones de los edificios y de barrios. Porque lo que no está claro y lo, o lo que está muy claro en estos momentos es que lo que la gente no puede es y tiene miedo es asumir hipotecas y asumir endeudamiento. Entonces, yo creo que las ciudades tienen en su mano, primero, en combatir la desidia programada de muchas de las normativas del Gobierno Central. ...y de algunas comunidades autónomas... ...y sobre todo asumir el papel de liderazgo... ...porque somos nosotros los que vivimos en ciudades... ...y para mí algo muy importante... ...hubo elecciones en mayo... ...y todas las ciudades tienen alcalde... ...cada año votamos para Administración Central... ...y seguimos sin tener gobierno... ...por lo menos yo apuesto por las ciudades... ...como elemento de gestión... ¿Eh? y como elemento de capacitación para hacer cosas. Pero que nadie piense que yo creo que si alguien ha asumido el reto de la sostenibilidad energética, antes que las administraciones autonómicas y la central, han sido las corporaciones locales. Y no solamente por firmar en el 2008 el pacto de alcaldes, sino por las labores que están haciendo. Que muchas veces pensamos ¿eh? que desde el centro tendremos que explicarle al pueblo de no sé qué qué es lo que tiene que hacer. Creo que los que vivimos en Madrid tenemos que empezar a escuchar antes que a decir lo que tienen que hacer los demás. Gracias, Fernando. Vamos a ir concluyendo. Me quedan solo 19 preguntas, pero voy a hacer dos únicamente. Una para Ángel y otra para Jean. Ángel, comentaba antes Juan Castro Gil que los alcaldes tendrían la oportunidad de hacer políticas transversales sobre sostenibilidad. Hemos constatado que la Dirección Seral tiene una sensibilidad importante hacia las renovables y la persona que la encabeza también. Pero esto es, está generalizado en la Junta o es el caso concreto de esta Dirección Seral? Bueno, pues está, está generalizado en la Junta de Galicia. Nosotros acabamos de, acabamos de inaugurar... ¿eh? Pues unos eh, aparcamientos en un complejo administrativo, en el complejo administrativo de San Lázaro, donde bueno, pues, eh, todos, todas las cubiertas están con placas solares fotovoltaicas. Nosotros hemos hecho una apuesta decidida por la biomasa. ¿eh? Nos, tenemos una estrategia y eh, bueno, pues el sector público autonómico está haciendo una auténtica transición, ¿eh? abandonando el gas, pasando, pasando a, la, a la biomasa y entonces, bueno, pues eh, el sector público autonómico mmm, gallego tiene esa sensibilidad sin lugar a dudas ¿eh? Eh, lo que pasa que tenemos dos problemas y el problema, un problema que quizás es transversal a todo el sector público en su conjunto y, es, eh, y aquí no hay un problema de diversidad normativa es la ley de contratos de servicios públicos de, las, de, de La ley de contratos de servicios pub, de administración pública, del sector público, perdón. Bueno, es necesario, ¿eh? yo creo, que normalizar unos pliegos de prescripciones técnicas, unos pliegos de cláusulas administrativas, para favorecer que todas las administraciones públicas tengan unos procedimientos administrativos de contratación ¿eh? ágiles, poco costosos, ¿eh? Y sobre todo que esos funcionarios de los distintos departamentos de contratación en todo momento sepan cómo abordar el suministro de este tema. Otro de los temas importantes es la senda del déficit. Hay que cumplir una senda del déficit y, naturalmente, esta transición, que yo en ningún momento he dicho que sea lenta, sino que tiene que ser una transición justa y una transición ordenada, pues, eh, lógicamente, tiene que, tiene que esa senda de déficit para fomentar esta, esta transición en el sector público, pues debería de flexibilizarse. Debería de flexibilizarse y eh, que este tipo de inversiones no computaran como déficit. Así de claro. Ya no es una cuestión, como estoy, como estoy apuntando, ya no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de voluntad y una cuestión normativa. ¿eh? Entonces, yo creo que sí, eh, porque todas las administraciones, yo creo que todas las administraciones públicas están plenamente concienciadas de esa emergencia climática y de que es necesario producir eh, esos cambios. Pero se encuentran, aunque parezca mentira, con estos dos estrangulamientos. Y estos dos estrangulamientos son obstáculos que quizás deberemos de, deberíamos de remover. Gracias. Joan, eh, semana sí, semana no, nos encontramos con que un fondo internacional que había invertido en renovables gana al Estado español un laudo y se le tiene que reparar el daño causado. Todos los grupos parlamentarios, sin excepción alguna, propusieron o impulsaron algún instrumento normativo para poner fin al sufrimiento del sector fotovoltaico, incluido el, el Partido Popular. No hay líder de opinión que no esté... De acuerdo con que esto no, no debe ocurrir, es decir, todo el mundo nos da la razón, pero no encontramos una solución. ¿Podemos tener esperanza de que a corto plazo, por fin, por fin, el sector fotovoltaico español encontrará esa solución? Bueno, como como bien sabéis, eh, y has salido un poco ello, hay sobre la mesa un anteproyecto de ley que se, que se presentó, que no pudo llegar a… A su tramitación que lo que pretendía dar era esa seguridad jurídica, ¿no? esa, esa seguridad esa visión a largo plazo eh, para la problemática en la que, en la que estamos, que es, que es real. Pero hablando de seguridad jurídica también, tenemos un gobierno que está en funciones, por tanto que no está en sus plenas facultades y que por tanto no soy jurista y por tanto le dejo ese trabajo a los, a los abogados del Estado. ¿no? pero que un Gobierno en funciones, en principio, no puede tomar, no puede adoptar, eh, ni por vía de Real Decreto-Ley, y a través de un Parlamento que está disuelto ahora mismo, no se pueden adoptar estas medidas que, en principio, tienen que ser con, con rango de ley y, por tanto, no. Eh, y eso me lleva también, y a lo mejor es pues, un tema que, que, que, que trasciende un poco todo lo que, o que que está sobrevuela un poco todo lo que hemos estado comentando y que liga también, si ya es el último turno, con las, las manifestaciones de que estamos viendo a lo largo de todo el país y, de, y todo el planeta toda esta semana y concluyendo hoy ¿no? ¿qué que es, que es lo que podemos hacer como, a nivel individual eh, por impulsar el cambio, por las renovables, por el cambio de modelo? y sí, podemos volar menos podemos comer menos carne, podemos desplazarnos más a pie en bicicleta, podemos, podemos ir en tren podemos cambiar nuestro suministro eh, por otra comercializadora que comercialice energía renovable, pero antes que todo eso, incluso antes que consumidores somos ciudadanos y somos votantes también, y somos votantes que Podemos votar cada cuatro años o, o más a menudo, pero que además de eso, y que no deberíamos dejarlo en eso, sino que como votantes también tenemos esa eh, una especie de cesión de responsabilidad, pero también tenemos la responsabilidad de perseguir a nuestros responsables políticos ¿no? y poner encima de la mesa y mantener aquellas cosas que, que son importantes. ¿Por qué digo eso? Porque y además en la mesa anterior con los alcaldes también se, se comentaba. ¿no? Tú cuando planteas cualquier cosa, cualquier cambio… Siempre vas a tener muy fuerte la gente que está en contra de. Es que no puedes peatonalizar esta calle porque entonces la economía se va al traste. Y toda la gente que se va a beneficiar muchísimo, incluso esa gente que está protestando, porque luego al final va bien. Pero la gente que está a favor del cambio, la gente que está a favor de medidas más rápidas de lucha contra el cambio climático, la gente que está a favor de, pues en general no sale de su casa, ni se manifiesta, ni le escribe un correo a su diputado, ni al partido político en el que milita, ni se preocupa por. Por tanto, también... Todo esto venía que estamos en una situación en funciones ahora mismo, hay elecciones convocadas para el 10 de noviembre. Tenemos una responsabilidad como votantes de ir el, el 10 de noviembre a votar, pero sobre todo luego, una vez votado, de seguir exigiendo a nuestros responsables políticos aquello que… Eh, porque si no, bueno, pues hay una, una separación entre lo que emitimos en las urnas y lo que, luego, lo que luego se hace. Por tanto, siendo un tema, entiendo, que es de consenso, que en principio se puede llegar a alguna situación en la que amplias mayorías en el Parlamento pueden estar estar de acuerdo, pues tengámoslo encima de la mesa de cara a las elecciones del 10 de noviembre, que todo el mundo pueda decir, oye, esta es mi posición y si me votáis en el Parlamento defender eso, y después del 10 de noviembre sigamos insistiendo, porque es importante que eso lo, lo podamos tirar adelante. ¿no? Muchas gracias. Tanto, eh, no podemos hacer mucha cosa en funciones, intentemos salir cuanto antes de la situación en funciones y trabajar para resolver problemáticas que son muy reales, muy urgentes, pero que si no tenemos gobierno no podremos, no podremos hacer. Gracias. Son las dos de manera ordenada quedan a vuestra disposición levantando a mano los componentes de la mesa una pregunta por allí eh, Buenos días eh, es una pregunta Es, una pregunta, es para, que, para poder contestarlo un poco hacia el cambio de modelo energético y bueno eh, no sé, la pregunta es encima de la mesa de alguno de los ponentes está el hidrógeno es decir, como final de la fotovoltaica, la eólica, la biomasa. Es decir, eh, del teléfono fijo al teléfono móvil, pero el paso siguiente, ¿no? Es una pregunta. Gracias. Pues mira, contesto yo. Galicia, ¿eh? Eh, fuimos pioneros en esto. Tú eres gallego. Sí. Y conocerás el parque eólico de Sotavento. Y conocerás que en el parque eólico de Sotavento fuimos capaces de certificar de que la energía eólica es gestionable. ¿Y cómo fuimos capaces de certificarlo? Pues cogiendo un electrolizador. ¿eh? Cuando eh, ese parque eólico, no, el sistema no demandaba la energía eléctrica, se utilizaba en un proceso de electrolisis para hacer hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno se acumulaba ¿eh? y realmente desde, lo malo del asunto es que el hidrógeno, que es el combustible, el solomillo de los combustibles, por decirlo de alguna forma, ¿eh? pues resulta que lo utilizábamos para quemar y producir electricidad, que eso pues, tampoco era cuestión. ¿no? Pero, efectivamente, el hidrógeno estuvo en nuestra mesa, ¿eh? acreditamos... ¿Eh? que por vía del hidrógeno podíamos gestionar una energía intermitente y que bueno pues el hidrógeno tiene que estar presente efectivamente en la agenda no cabe la menor duda, siendo un combustible también eh, que tiene sus peculiaridades y sus problemas, por tanto no podemos hablar de una respuesta inminente ¿eh? eso requiere un tiempo de maduración y un, y un tiempo no corto precisamente ¿estáis de acuerdo con lo que acabo de decir? Por, por nuestra parte, para, para complementar lo que decía el, el director general, eh, en la estrategia española que estamos eh, redactando ahora mismo y terminando de, de rematar de energía, tenemos dos hitos importantes, uno en 2030, que es nada, pasa mañana, y otro en 2050. Eh, y de alguna forma lo que estamos trabajando es, para 2030, eh, evaluamos gases lo que llamamos gaso, gases renovables en general, donde se incluye el hidrógeno, eh, es un primer paso y sí que hay un trabajo de I más D que hacer y de terminar de bajar costes y de, y de extender muchísimo más la tecnología. Por tanto, en este primer tramo lo que sí que vemos es que hay que trabajar la parte de, esa de investigación para asegurar que lo podemos desarrollar. Y sí que de cara a 2050, cuando estamos hablando de que tendremos que conseguir librarnos de combustibles fósiles, ya no en la electricidad, sino en todos los otros usos, ahí sí que se está viendo que el hidrógeno, si sí conseguimos hacer los deberes previamente… Podría ser una respuesta almacenamiento, obviamente, transporte, calor en la industria, por ejemplo, y sobre todo almacenamiento estacional. Eh, no es lo mismo tener una batería que me guarde el sol del día para usarlo por la noche, que cuando necesito la energía, en las épocas del año que necesito la energía y cuando la genero. ¿no? Por tanto, el hidrógeno está ahí, pero hay que hacer todos los pasos previos para poder llegar y que sea asequible y que, tenga, y que pueda tener sentido. Fernando. Eh, a mí hay un punto, y nosotros como fundación... Porque el hidrógeno ha estado en la mesa de discusión, somos un grupo de, de personas, no tenemos ninguna empresa detrás. Y eh, te puedo decir: hace 15 días estuve en unas conferencias con científicos franceses de hidrógeno, que se hizo además en el Instituto Francés en Madrid. Francia, Francia eh, eh, pero curiosamente, esa conferencia estaba patrocinada por Enagas. ¿Eh? El hidrógeno en estos momentos lo que significa es darle una segunda vida al gas natural. ¿eh? Entonces, si a mí el hidrógeno, me estás hablando de que el excedente de producción de electricidad renovable, eh, no gestionable o sin capacidad de encontrar demanda, voy a crear un vector energético que es el hidrógeno, que es un vector intermedio, no es una fuente de energía primaria, que tiene unas connotaciones... De, vamos a llamarlo de gestionabilidad complicada a nivel de seguridad, a nivel de otros conceptos, pues lo podremos analizar. Pero en estos momentos no estamos hablando de hidrógeno como eso. Estamos hablando de hidrógeno de para buscarle una segunda vida al gas natural y regenerar metano para producir hidrógeno y seguir consumiendo y seguir utilizando gas natural. A mí cuando me dicen que en el año 2050 el hidrógeno va a ser un elemento de gestionabilidad, me gustaría más pensar que la gestionabilidad viene por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Que viene porque, no sé si habéis hecho cuentas, un millón de vehículos eléctricos equivale a más de todo el parque de centrales de bombeos e hidráulicas, la mínima gestión de ese millón de vehículos eléctricos vertiendo y comprando energía de red de todo lo que estamos hablando. Eh, yo lo único que sí me gustaría es que empezáramos a pensar con una mente distinta. Tenemos que pasar de un sistema de ricos, en los cuales pondremos la oferta que sea necesaria para cubrir cualquier demanda que tengamos, clic, y se enciende la luz, a un sistema racional. Hasta ahora la oferta tiene que seguir la demanda. Tenemos que empezar a pensar que va a ser la demanda quien va a tener que seguir la oferta. Y en este tipo de componentes nosotros no decimos que no a ningún vector, pero con mucho cuidado, ¿eh? con mucho cuidado. El gas natural lleva siendo el elemento de transición a las renovables como ahora también lo en la nuclear. A mí lo del cubilete y dónde está la bolita no me gusta nada. ¿eh? Igual que en cierta manera me estén enseñando a ser sostenible aquellos que siguen siendo insostenibles. ¿Eh? ¿Me explico? Entonces, el hidrógeno sí, con mucho cuidado. Y en estos momentos, bajo nuestro punto de vista, hay vectores energéticos de transición, vectores intermedios. Decía, no, ion-litio, e, e, baterías, es que se va a acabar el material. Bloomberg sacó un informe hace 15 días que había bajado un 30% el mineral en origen. Ojo con los fake. Y ojo con los intereses creados. ¿eh? Yo no soy corporativo eh, ni todo lo demás. Pero si el hidrógeno como es hasta ahora, es la regeneración del gas natural y la utilización de pilas de combustible, a mí al menos que no me intenten engañar, que me han engañado muchas veces. Pero estaba hablando de renovar, es decir, la fotovoltaica crear y almacenar Sí, el pero entiéndeme es decir si... Sí, sí. Si yo digo no, en la carretera solo pueden ir X, si yo creo una normativa, ¿eh? pues es complicado. Y al ejemplo que decía Ángel, y así también le leído, ¿me entiendes? Es decir, el hidrógeno es el solomillo de la carne roja, pero si es que no vamos a poder comer carne roja, así que tampoco solomillo. Me, me, me explico. Cuidado, cuidado con los salvadores de la patria que suelen salir muy caros. Por contestar a Fernando y así. Eh, muy rápidamente, uno de los proyectos que estamos trabajando en hidrógeno es precisamente de hidrógeno concreto ya, donde IDAE lo que quiere es invertir. como IDAE empezó en su momento invirtiendo, y de hecho de los primeros parques eólicos, algunos en Galicia de hecho, eh, que existen en España, son porque IDAE en su momento invirtió, pues de la misma manera queremos entrar en, en nuevos proyectos. Y de hecho estamos empezando a invertir en proyectos de generación de hidrógeno mediante renovables. Tiene, hay temas de costes, hay temas de cómo lo gestionas, dónde lo coloco luego, pero efectivamente el objetivo es renovables. Y Fernando, ¿ha tocado...? Bueno, nada, nada, bueno. yo era, era simplemente que recordarte que en ese parque eólico de Sotavento soy socio... Y que podíais efectivamente esas inversiones en hidrógeno, pues tenéis ahí un campo experimental bueno en Sotavento. O sea, ¿eh? te, es, tomo, es te tomo un, la palabra. Es un interés meramente neoliberal y capitalista. <ríe> Es la herramienta del, del Estado inversor y del, del Estado que, que ayuda al mercado en aquellos momentos en que, no, en que el mercado no es capaz de, de llevarlo adelante sí, Si era por animar esto, ¿no? no sí, era... que sí que sí. Sí. En todo caso, Fernando ha tocado otro tema que creo que es clave cuando hablamos de los ciudadanos y cómo tienen que jugar, los, jugar participar los ciudadanos en el modelo energético, ¿no? Sea con el vehículo eléctrico que carga, para de cargar o descarga y vierte energía a la red en momentos dados, o baterías, o, o autoconsumo, eh, con la agregación, al final sumar pues, todas esas baterías distribuidas o todas esas placas solares distribuidas, una cosa que ya se está haciendo en otros países europeos y que estamos eh, en la medida de lo posible intentando avanzar en España, eh, va a ser una herramienta clave. Eh, uno, para que tengamos una red, como bien decía el, el director general, una red más flexible, que sea más capaz de integrar renovables, porque será una red que se pueda operar de muchas más maneras y más flexible, pero dos, también una manera de que todos podamos jugar o podamos entrar en actividades, en servicios al sistema que ahora mismo solo pueden ofrecer o solo ofrecen grandes plantas de generación. El que tiene el gas, pues sube, baja, para y, y deja de parar el gas cuando se lo piden. Esos mismos servicios que están retribuidos a, a determinadas empresas, se abre mucho el mercado para que nosotros, si somos un industrial, pues a lo mejor directamente, pero si no, a través de esa figura que es el agregador, podamos jugar también. También estamos eh, trabajando en ello y a ver si en unos meses podemos ya eh, concretar bastante más. ¿Alguna pregunta más? Sí. sí. Bueno, un comentario rápido. Esto y... es pues la pregunta. Y el comentario es que ahora te, tenemos aquí a representantes de IDAE y de INEGA. Yo cuando en el año 2008 hice la inversión, bueno, pensé que me iban a solucionar una, pregunta, una duda que yo tenía muy grande haciendo una llamada telefónica. Y llamé a ambas instituciones. No me preguntan ustedes con INABE, claro. De INEGA me, se lavaron las manos, me dijeron que es una cosa del IDAE que promocionaba el IDAE. Y el IDAE por la seguridad a largo plazo de la inversión me dijeron que, eh, bueno que estábamos en España un país democrático avanzado, que si esto fuera como había sido en tiempos, una dictadura o la república no llegaron a decir bananera, pero a eso ellos se referían, pues que bueno, tendría sentido mi pregunta, pero es que les pareció hasta absurdo la pregunta, bien ahora viene mi pregunta dada la situación en la que estamos los inversores que yo soy productor inversor, socio eh, fotovoltaico y socio de, de Ampier eh, la pregunta a lo mejor va para Miguel Ángel o quien tenga conocimiento. Si no hay ninguna legislación de aquí a 31 de diciembre, la retribución que estamos cobrando, ¿cómo queda? Hemos encargado un estudio a una prestigiosa consultora y a un bufete de abogados de renombre para que nos eh, dé su opinión al respecto. También nosotros hemos analizado internamente esta cuestión. Nuestra idea, nuestra eh, resolución de esta duda es que tiene que ser necesariamente aprobada la retribución vía ley. Es decir, tiene que haber una aprobación expresa por el Congreso de una ley que cambie los parámetros retributivos que actualmente estamos percibiendo. El no pronunciamiento vía ley significaría la prórroga automática de la retribución actual que percibimos durante el siguiente periodo regulatorio. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Eh, mi nombre es Alberto García y soy, pertenezco a la empresa FENERGY. Nosotros somos desarrolladores de proyectos eólicos. Y bueno, eh, por lo que nos atiende a nosotros, eh, yo creo que ha sido muy interesante las dos sesiones. Agradezco mucho la valentía de muchos de los que habéis participado y vuestra honestidad. Eh, pero he echado un poco en falta pues, la participación de alguna gente desarrolladora. Al final... Es un agente clave, fundamental, para el desarrollo de proyectos. Es decir, aquí tenemos políticos, ingenieros, la administración, que legislan y ayudan a motivar e incentivar y crear una motivación a que una empresa, un autónomo, alguien, tome la iniciativa de empezar a desarrollar un proyecto. Sea un proyecto de distribución, sea una gran planta, en todo lo que es su alcance. ¿no? Y en ese aspecto yo creo que sí que es importante... ...romper varias barreras que están existiendo... ...para poder cumplir los objetivos que se están marcando... ...a nivel de, del anteproyecto, ¿no?... ...de esos... ...y para mí es un tema que me preocupa mucho es... ...y co todos conocemos los que estamos en el sector... ...lo que está sucediendo a nivel de la especulación... ...que se está creando en torno a este negocio... ...porque está siendo un negocio, obviamente... Eh, ...no vamos a entrar en detalles sobre el tema de la conexión... ...que ya sabemos que está siendo un problema grave el que alguien desarrolle un proyecto y no tenga capacidad de conexión, pero más que eso, y a raíz también, ¿cómo era su nombre? Disculpe, Jesús. Yo Jesús me sentía muy identificado con lo que él transmitía, porque al final es lo que vive el desarrollador. Cuando hablo de desarrollador, hablo de desarrolladores, los que tienen la intención de llevar un proyecto a cabo, no a vender unos papeles, no a conseguir un beneficio en el corto plazo, que lamentablemente en España eso está sucediendo. Y eso nos implica a todos y tiene una repercusión muy grande en conseguir un precio de energía sí. óptimo, en, en tener un desarrollo sostenible, en que se creen esos aspectos. Entonces, hoy en día un desarrollador te dice, oye, tengo una iniciativa, voy a empezar a desarrollar. Uno puede manejar los ámbitos que tiene, que es, oye, tengo el terreno, tengo los aspectos, pero sigue siendo enormemente complicada la tramitación de los proyectos. ¿Por qué? Porque a ...participan muchas administraciones y es entendible, cada vez las exigencias son mayores... ...a nivel ambiental, a nivel de conexión, a nivel de regulación. Pero yo creo que es, y eso es lo que yo creo que tiene que estar todo en orden... ...a la concienciación, a lo que hablábamos, a que todo tiene que estar concienciado... ...todo tiene que estar en la misma línea, en el mismo orden. Si todos miramos en el mismo punto, pues va a ser mucho más sencillo poder cumplir los objetivos. Yo creo que hay una gran intención, creo que la gran mayoría de los españoles y los que estamos en este país... Amamos y queremos ver las energías renovables que sean una realidad. Pero lamentablemente sigue habiendo muchas trabas para que los que realmente tienen la intención de desarrollar proyectos lo puedan conseguir. Y como digo, o sea, hoy en día los tiempos de desarrollo de un proyecto, para quien no lo sepa, estamos hablando de la media, nosotros desarrollamos proyectos eólicos, pero la media está en torno a seis años de tramitación de proyectos. Cuando hablamos de los objetivos 2030 2050 yo lo que digo, hoy en día tú encuentras un montón de proyectos, hoy tú preguntas y dices, oye, si hay una saturación de demanda de proyectos en red eléctrica. Pero otra cosa es muy distinta a los proyectos reales, los que cumplen con todos los, los, los, los reglamentos. Y es un problema muy serio porque estamos basando un castillo en unos cimientos de arena y eso va a ser un problema muy grande, que está llevando unos sobrecostes muy grandes en temas de especulación, en temas de que ahora un aval... Te cuesta un, un acceso de conexión, lo pagas a precio de oro y se está desvirtuando el negocio. Obviamente, el, el, los proyectos de energía renovable tienen que, ten, tienen que tener sentido, tienen que generar negocio. O sea, no, no se puede hacer algo sin que se genere, pero se está desvirtuando muchos aspectos, sobre todo los que tenemos la intención de desarrollar a largo plazo y de participar y no de especular. Entonces, sobre este aspecto, simplemente quería hacer una mención, pero sí, no sé quién... ¿Quién puede participar de ustedes y cómo alinear esos puntos? Tenemos afortunadamente dos desarrolladores en, en la mesa, Oriol o Miguel Ángel, cualquiera de vosotros. Tienes toda la razón del mundo. Efectivamente, eh, hay muchas trabas por la, eh, la falta de conexión de las distintas administraciones. La Consejería de Medio Ambiente tiene una serie de normativas internas, regulaciones, y como no tiene una orden de prioridad absoluta, de sacar adelante los proyectos de energía verde, se basan pues, en los parámetros que tienen de la legislación y las herramientas legislativas que tienen sobre la mesa el funcionario de turno. Y eso produce muchas tensiones, muchísimos retrasos e incluso estamos viendo cómo se producen expulsión, denegación a proyectos de energía renovable. Es deseable, efectivamente, que una ley de rango superior establezca esa prioridad dado que se ha decretado la emergencia climática en nuestro país para que haya una agilización en la tramitación además de el desbloqueo de ciertas administraciones que automáticamente impiden el desarrollo de proyectos sobre si estamos o no representados esos promotores Ampiera acoge no solo a productores sino también a empresas promotoras instaladoras dentro de su seno y una de nuestras líneas es la preocupación en esa dificultad de desarrollo de proyectos que la clase política, sé que no le gusta que le digamos clase política, pero los políticos de nuestro país piden, quieren, y que luego la realidad, el, la pie de calle, ciertamente tiene unas dificultades enormes de sacarlos adelante. Contra ello estamos haciendo alegaciones y pidiendo una eh, agilidad eh, normativa que permita eh, acelerarlos. Usted ha trabajado en Galicia, está desarrollando proyectos en Galicia. Usted es gallego, ¿no? sabrá que en Galicia, lo que acaba de decir Miguel Ángel, hay una ley. Y hay una ley que establece los proyectos de especial interés. Y usted sabrá que eh, las consecuencias de esos proyectos de especial interés es que tienen prioridad de despacho y que se acortan los plazos a la mitad porque son tramitados como urgentes. ¿eh? Yo lo que dice es cierto. Es un auténtico calvario administrativo porque estamos en una sociedad muy garantista, ¿eh? Y esas, esas demandas que la sociedad está pidiendo desde un punto de vista urbanístico, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista ambiental, se traducen en requerimientos, lógicamente. Requerimientos que tienen su reflejo en las distintas normas. Y es cierto. Pero le voy a decir algo. Algo importante. Antes de presentar un proyecto en la ventanilla de la administración, ustedes deberían de hacer una labor previa. Y esa labor previa es trabajar con los ayuntamientos afectados, trabajar con los propietarios afectados y en Galicia, como usted bien sabe, con las comunidades de montes vecinales en mano común. ¿eh? Esa labor de apostolado previa ¿eh? es fundamental. Y sobre todo, tener muy presente nuestro plan sectorial eólico. ¿eh? Porque claro, últimamente... Hay proyectos, ¿eh? usted sabe perfectamente que un requerimiento fundamental de nuestro plan sectorial eólico es que hay que guardar 500 metros ¿eh? de distancia entre los parques eólicos y los suelos, los distintos tipos de suelos que son edificables. No 500 metros desde las casas, no, no, al, a, a, al suelo que son, eh, que, a, a todo tipo de suelo que sea edificable. Pues están presentando proyectos que no se respeta esa distancia. ¿Comprenderá usted? que ustedes presentan eso en el registro y se forma una explosión social. Una explosión social. ¿eh? Entonces, ya no es un problema de comunicación, que lo es. ¿eh? Que lo es el que tenéis que trabajar en la comunicación y en la sensibilización social. Que os lo he dicho desde hace mucho tiempo. Y la administración también acompañando. De acuerdo. Pero fundamentalmente vosotros sois los protagonistas. Pero yo lo que le rogaría a los, a los desarrolladores... ¿eh? y a los promotores es que antes de presentar ese proyecto se alcanzaran los mayores consensos sociales ¿eh? y sobre todo, y una cosa clara, ustedes pueden pedir consultas a la administración previas, fundamentalmente desde el ámbito ambiental. Háganlo, por favor, háganlo. No formen la explosión porque una vez que la explosión social eh, se ha producido es muy difícil reconducir los proyectos, muy difícil. Quería, Fernando, hacer una brevísima apostilla. Fernando. Sí, y, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y además, he empezado parques eólicos con una máquina de 800 y he acabado instalando una de 2 megavatios con cuatro tramitaciones intermedias. Y, y en todos los sitios todas las cosas funcionan perfectamente, pero los planes eólicos han entrado y han salido. ¿eh? Y los parques que antes estaban propiedad de uno, luego han pasado a ser propiedad de otro, habiendo perdido todos los derechos adquiridos que teníamos las distintas empresas. Dicho eso, eh, primer punto, las renovables no especulan, especulan los que trabajan en renovables. Y ¿eh? Yo creo que esto también, yo no he yo no especulado, yo no, no, no, a mí no me digan de esto nada. Segundo punto, cuando el Partido Popular se le ocurrió, el gobierno del Partido Popular, sacar tres infumables fumables, eh, subastas en enero 2016, mayo 2017 y julio de 2017 porque se había montado un cabreo generalizado porque no había… el 60% de los que presentaron lo que querían los proyectos era para pasarlos. Y ahora tenemos un problema, que como no se llega al 2019, hay muchísimo dinero y hay una pregunta en el aire, ¿se van a ejecutar los avales? ¿Eh? Porque claro… No, se no me a mí. ejecutar los avales. Eh, eh, se, van a... se deben ejecutar los de... eh, Ahí voy. El siguiente punto. Yo lo hablaba con otro director general de una comunidad autónoma y me decía, esto es tal moño de esto. Yo cuando... llevaba 20 años en el cargo. ¿Cuántos avales has ejecutado tú? De un punto de conexión. Y dice, ¿cómo voy a ejecutar un aval si luego me lo judicializan? Luego, muchas de las cosas, cuando el gobierno actual saca el PENIEC y dice los objetivos que está diciendo... ...y, y yo no sé si... ...no, no me presenta ninguna alcaldía... ...ni el que no sé qué proyecto... ...el partido es el tuyo, el no sé cuál... El un... ...yo solo tengo una cosa muy clara... ...llevo 40 años en este sector... ...y por primera vez estoy de acuerdo... ...con un gobierno con los objetivos... Mira, ...que he tenido tiempo para estarlo... ¿eh? ¿Eh? ...y en ese punto cuando lo saca... ...esos objetivos y dice... ...28.000 megavatios de fotovoltaica... ...22.000 megavatios de eólica... ...quitando... Lo que está en las subastas y sin quitar la repotenciación en el caso de la eólica y hay peticiones de hasta cinco veces de puntos de conexión que según el decreto de conexión tendrían tres años de vigencia y hay cinco veces más. Luego si oiga yo pido una petición de punto conexión y me vale hasta el 2022, ¿eh? ¿qué puñetas estoy haciendo? Entonces nos estamos haciendo trampas en el solitario. ¿Eh? Y yo espero que cuando el Real Decreto Ley o el Real Decreto de Acceso y Conexión salga sea lo suficientemente ejecutivo para que aquel que presente un proyecto y no tenga el suficiente desarrollo administrativo del proyecto hecho, las pague porque lo único que ha hecho, que es un bien de todos, que es capacidad de entrar en una línea, no lo pueda aprovechar. Y yo, nosotros estamos esperando como fundación, y mi opinión personal, porque yo, y lo hablábamos antes en el café, ¿qué va a pasar Totalmente con abuelo. los que…? Pues, si el 60% de los que presentaron la subasta, porque el gobierno hizo una subasta infumable, que no pedía ningún tipo de avance administrativa a los proyectos, aún es más, te daba seis meses para decir dónde estaban, y doce meses para presentar la iniciativa. dónde estaban era… Yo conozco parques eólicos que se han vendido de esos promotores con seis meses de medida de viento. El que los ha comprado, afortunadamente, se dedica al petróleo y no tiene ni puñetera idea. Pero cuando empiecen a funcionar las máquinas y de 4.500 horas en mi tierra, en Aragón, 4.500 horas aquí sí. Pero en Zaragoza no. Sí, cuando sopla el cierzo, pero son un mes al año. Eh, me, me explico. Entonces, totalmente de acuerdo con esto. Somos sufridores en casa. Pero, ojo, si te metes en un proyecto a promoción, yo solo pido a la administración que si no cumples los plazos, pierdas lo que has puesto. Totalmente y verás ámbito. tú cómo las cosas se arreglarán. Gracias, Fernando. Solamente por alusiones. Paso lo siguiente. Yo llamo a desarrollador a quien hace bien las cosas. Sí, lo, que, claro. lo que hizo usted... Ángel, completamente de acuerdo, pero yo creo que quien no sabe hacer eso que acabas de mencionar es porque no sabe desarrollar proyectos en otros. Quien realmente sabe desarrollar sabe que tiene que hacer consultas previas, tiene que saber si está en un área ambiental o no, tiene que llegar con acuerdos. Pero el modelo está montado para que la prioridad se le dé a quien ha ganado una subasta y no ha desarrollado un proyecto y en un año la administración se centre en querer sacar un, un proyecto administrativo, cuando está desvirtuado completamente el sistema. O sea, tú tendrías que basar tu prioridad en quien presenta primero el proyecto y a la subasta debería ganar quien tiene un proyecto desarrollado, no quien ha dicho que tiene un proyecto que no sabe ni dónde está y ahora la administración dice, ah no, la prioridad es sacar este proyecto para en un año. Eso es muy injusto y frente a los desarrolladores eso genera un ambiente de desconfianza y es, como digo, no es la visión de un desarrollador. Yo no digo que no desarrollemos un proyecto en un año, en dos. Obviamente un proyecto requiere tiempo. Pero tenemos que intentar acortar esos seis años a dos, tres años, algo que sea más razonable. Y que estemos todos en la misma línea, en optimizar eso. Y eso es lo que nos va a permitir la transición energética. Y completamente con lo que dice Fernando, en que no podemos tener un sistema de subasta que lo que esté basándose es quién ofrece el precio más bajo y quién pone unas garantías. Tenemos que, que premiar a quien tiene el mejor proyecto y quien lo tiene más desarrollado, para que todo esté. En Gracias. Dos mensajes Joan. muy cortos, un poco a colación de esto. Primero, totalmente de acuerdo, es decir, ni los permisos de acceso y conexión ni las subastas tienen que ser una, una cosa en abstracto y luego ya te contaré exactamente qué hago, sino que tiene que venir eh, un proyecto concreto. Por tanto, es, esa es la línea en la que estamos, en la que estamos trabajando. Eh, y dos, eh, en la parte ambiental y en la parte energética tradicionalmente han sido dos almas distintas, lo que hemos intentado hacer a nivel estatal es, con el Ministerio de Transición Ecológica, juntar la parte ambiental y la parte energética para poderlo alinear. Venían siendo casas distintas desde hacía tiempo, entonces eso no se hace de un día para otro, pero es un tema que tenemos muy, muy presente. Para los proyectos, como sabéis, de más de 50 megas, que es la tramitación estatal, estamos trabajando en, en eso. Y nos gustaría sentarnos también, cuando tengamos ocasión, con las comunidades autónomas para aprender de aquellas que tienen normativas específicas que al menos ponen claro dónde se puede y dónde no y de, y de qué manera porque no todo el mundo tampoco es, es Galicia y hay, y hay muchos otros territorios también que ni siquiera está claro dónde y dónde. no. Por tanto, es, es, creo que estamos alineados en cuanto a lo que... Oye, y, y una petición. Nunca un acto administrativo puede estar sujeto a enajenación, a transacción y a especulación. Si yo tengo un proyecto y me dan una autorización administrativa, eso tendrá valor per se para el proyecto, no para venderlo a un tercero. Y este es un punto que tenemos que aprender. Si los actos de los funcionarios administrativos empiezan a cotizar en bolsa, ¿eh? o les damos parte a los funcionarios, en algunos otros casos ya se los daban, ¿eh? o les damos parte a los funcionarios, o estamos pervirtiendo lo que sería el sistema administrativo de permisos. Gracias. Oriol, Fernando, Joan, Ángel, Miguel Ángel… Muchísimas gracias por compartir con nosotros algo mucho más valioso que la energía, que es vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Muchas sí, gracias. Muchas gracias.